hacer sus preguntas. Buenas noches, bienvenidos a Encuentro con lo Desconocido, para toda la gente que se está uniendo en Facebook, en YouTube también. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Ok, gente de YouTube, gente de Facebook, bienvenidos. YouNow también, gente de TikTok, bienvenidos. Y en un ratito más invitamos a los de Instagram. Mientras tanto, quiero dar las buenas noches a Ernesto Basilio, a Jason Malesio, ...a María Tolerico, a Claudia, a Usher Production ...y obviamente en lo que están entrando pues... ...presentar claro... ...que al, a la muchacha que siempre, siempre están pidiendo... ...yo no sé qué, qué les hizo Melisa un embrujo... ...porque yo entro solo y nada más... ...y Melisa, y Melisa, y Melisa... ...y no paran de decir que Melisa... ...pues hoy, hoy sí vino Melisa... Tuvo que esperar una semana a todo el público para ver a Melisa, así que Melisa, bienvenida. Ay, yo dije, ¿cómo me meto? Hola, buenas noches a todos. Hey, qué bonito, yo pensé que me odiaban en realidad. No, pregunta mucho por ti, hasta yo me sorprendí también, eh. fíjate. Eso es bueno, me da mucho gusto. Y bueno, una vez más en Moco ya hacía falta, de verdad. Creo que sí fue una semana ¿no? la que estuvimos en Espera. Sí, yo hice transmisiones, pero que tú no hayas venido, sí, ya te tardaste unos días. Sí, me estaba dando a extrañar. ¿A quién? <risa> no, <risa> demonios. No, Melisa. Y bueno, tenemos una invitada el día de hoy. Así que eh, seguramente para la gente que estuvo en la transmisión de hace algunos días, habrán escuchado que nos llamaron, nos llamó Erika, Erika Roca, ¿te llamas, Erika? Ajá. Bienvenida, Erika. A ver, háblame, a ver si se escucha bien. Ya, a ver, probando ahí. Se escucha como un poquito de eco, ¿no? ¿Qué se escucha? Sí, se escucha eco. A ver, bájale a lo mejor a la transmisión. A lo mejor se escucha tu eco de la transmisión. A ver, próbalo ahí. Te escucho mejor, Erika. Vale, pues. Sí, bueno, he bien ahí. Erika tiene sensibilidad para este tema de los espíritus, de las energías. Eh, yo preferiría que ella se presentara, porque bueno, yo le puse este programa, veo gente muerta, pero porque no sabía en realidad cómo es el asunto con Erika, pero ya nos va a ir explicando durante todo el programa y le vamos a hacer preguntas también. La gente que tenga preguntas podrá hacérselas a Erika. Ella tiene sensibilidad hacia cosas como espirituales. Cuéntame, preséntate Erika, por favor. Bueno, yo soy Erika y realmente no me dedico tanto a la espiritualidad, pero es algo que se ha dado desde... desde chica y hemos hecho muchos experimentos. Eh, me tocó vivir en una casa eh, de adolescente donde me espantaban muchísimo. Y empezamos a ver muchas coincidencias y ya de ahí nos fuimos desarrollando un poquito, ¿no? Um, no sé, les comentaba en la grabación pasada que, que lográbamos captar muchas psicofonías cuando yo estaba ahí. Eh, cuando sentíamos algún ambiente medio rarito, lográbamos captar como imágenes, eh, um, he tenido sueños premonitorios, eh, tengo sensibilidad con la gente, okay, con muy bien. Me decías que podías uh -huh. leer a una persona por fotografía o, o por echar las cartas del tarot también, ¿verdad? Eh, el tarot es como... Yo yo lo, soy muy escéptica con respecto al tarot, aunque sí lo leo muy bien y todo, pero lo de las cartas, lo de las fotografías se me hace muy interesante porque eh, a mí me enseñaron con, con la fotografía, tú pones una fotografía de una persona uh -huh, uh -huh. y, y qué te transmite esa persona, ¿no? O incluso alguien que está contigo platicando, qué te transmite, qué sientes. Entonces ya tú nada más empiezas a platicar y, y lo que venga. Ok, entonces tú podrías, por ejemplo, en, en esta transmisión, podrías ¿Sentir la esencia de Melisa? Podría, podría intentarlo. Pero, pero nada más que es medio random por ejemplo, una vez un amigo llegó y me enseñó la foto de una mujer y yo sé que esa mujer quería, él quería con, él, con ella, ¿no? Y muy intenso de, no, leme esta mujer que siente y así. Entonces yo me estaba esforzando, no sé qué, pero de repente me llegaron imágenes como de, le digo, no, es que siento una señora en una cocina... Y la señora tiene unas trenzas y dice que sí, y está enojada, y, y ya de repente se queda así. Y me dice: Es mi abuela que falleció. Y me, dice, y me dice que sí, porque mi mamá está pensando en vender su casa o no. Y, y es lo que, o sea, me digo: Ah, pues no sé, yo nada más, o sea, nunca me llegó lo que me dijo de la muchacha, ¿no? Nada más me llegó una imagen de una, de una señora diciendo que sí en una cocina, Ajá. y le describí la cocina, cómo estaba, ¿no? Y la señora, el, vestida de amarillo y todo, se la escribí. entonces no pude adivinar lo que él quería, por así decirlo pero le dije, mira, me viene a la mente esto entonces, es, es como, no lo puedo predecir no, o sea, no lo puedo predecir tan fácilmente ¿Qué te, parece, pero, ¿Qué te parece si empezamos desde el inicio? Si nos platicas más bien cómo fue que inició o sabes que tienes esta sensibilidad desde chica y sobre eso Melissa y yo pues, estamos haciendo preguntas y también sobre el la gente que te vaya haciendo preguntas. Va. Mira, la, la, cuando yo empecé así como de lleno, cuando estaba chica pensaba que era como ataques de ansiedad y que tenía una imaginación muy cañona y ya, X. Pero cuando estaba haciendo un trabajo un día en la escuela, estaba yo en la computadora y estaba todo en silencio. Entonces yo escuchaba voces atrás, como murmullitos así como, como cuando alguien está así. Entonces yo volteaba y, y no había nadie, ¿no? Entonces dije, bueno, ya. Y yo seguí haciendo mi, mi, mi trabajo en la compu. Y, y me pasó así varias veces y en la noche. Entonces dije, no, esto está mal. Y la verdad es que yo sé que una, un, un familiar de mi mamá tenía problemas mentales, ¿no? Entonces yo fui con mi mamá y le digo, oye, mamá, dime la verdad. Y le digo, ¿eso que tiene tu familia se O sea, si, yo sé que tienes un tío que está mal, ¿no? Y me dice, no. Me dice, ¿qué sientes? Ya le expliqué. Y me dice, no, estás, estás nerviosa. Entonces, mi mamá me daba mis tecitos de metila y todo para que yo siguiera haciendo mi, mi trabajo. Era un trabajo final. Entonces, yo seguí escuchando. Entonces, lo que hice fue agarrar una cámara y la puse en el escritorio y dije, en el momento en que yo escuche eso, le voy a poner de grabar. Entonces, ya estaba yo ahí. Y cuando empecé a escuchar otra vez los soniditos, le puse grabar. Y ya. Y revisé el audio. Y escuché, la, y escuché las voces, escuché voces, no se entendían qué dicen, pero se escuchan las voces. Y ya fui con mi mamá y le dije, mamá, mamá, digo, no estamos, o sea, no estoy loca, pero creo que nos están espantando. O porque mira, se escucha esta voz. Y se escuchaban, era una voz como de un hombre y una mujer, como murmurando. Y ahí tengo la grabación, al ratito se las paso por el, por el chat. Y, este, y ya de ahí... Cuando ponía mucha atención y ponía la, la, la cámara a grabar y sí escuchaba, se escuchaban voces, escuchaban muchos llantos y lo que me dijo eh, una persona que hacía limpias y todo eso, que, que como tú vibres jalas energías, ¿no? Por ejemplo, si estás muy, de, o sea, estás muy deprimido o andas como con energía muy baja, vas a jalar ese tipo de energías. Entonces, yo en esa época estaba muy depre y con mucho trabajo porque ya había tronado un, unas materias. Entonces, se supone que canalizaba. Y de verdad, estábamos en mi casa, se veían las sombritas pasar. Mi mamá una vez pensó que se metió una paloma porque se vio como una mancha negra que pasó, pero pues imposible que se hubiera metido una paloma en los cuartos. Eh, pues se sentía frío de repente pero es un frío como muy de un lugar y así fue como empezamos a, a alimentar, bueno yo empecé a alimentar eso ¿no? me dijeron si tú lo alimentas y grabas y, y si generas más pues más te van a empezar a ocurrir cosas entonces ya de ahí empezamos a leer un montón empecé a conocer más gente eh, y ya empezamos a hacer como experimentos ¿no? Y ahí empezamos a generar un montón de material, que era el que yo les comentaba la vez pasada, que tenemos pues, audios ahí. No los paso todos, porque a veces son audios de una hora y que los tiene uno que revisar. Entonces, pero si nos ponemos el tiempo, pues yo se los paso. Pero hay un montón de voces, este, luego de, hemos dejado cámaras puestas y de repente tiembla, no cambia la tonalidad del lugar. Y sí, sí hay cosas muy, muy interesantes. Y a eso le sumaba que cuando, por ejemplo, yo lo que lo que hacíamos era de que llegaba yo a un lugar donde supuestamente asustaban, ¿no? En la casa de alguien. Entonces me decían, oye, ¿qué tú sientes? Y yo, mmm, pues no sé, lo primero que me venía a la mente es como, mira, siento la energía de una señora. No sé, creo que era la que hacía el quehacer o está muy arraigada la casa. Eh, le molesta que hagan ruido, ¿no? Entonces, yo decía todo eso y ya a lo mejor me decían, sí, mira, es que aparezca aquí algo. O... Pero no me puedo comunicar, claro, lo que me preguntaba la vez pasada, no me puedo comunicar, no puedo saber qué quieren. Puedo sentir si es una mujer, si tiene tal edad y el sentimiento que genera esa, pues, como energía, ¿no? Porque no le llamo como fantasma, yo le llamo energía. Entonces, eso es como más o menos por dónde vamos. Ok, Melissa, ¿tienes alguna pregunta? Ya que... sí, sí, ¿cómo fue el proceso, Erika, para desarrollar el don? Y pues, si nunca te preguntaste de que de verdad quiero hacer esto. ¿No? Pues es que de repente sí puedes cerrar tu canal, ¿no? Entonces lo que a mí me explicaron es como imagínate que hay un montón de gente alrededor porque los espíritus no están arraigados a un solo lugar, están en todos lados. Entonces, si tú estás invocando a alguien que suena feo invocar, pero estás llamando a alguien, vienen a tu casa, se acercan, entran, ¿no? Se te, te siguen. Entonces, imagínate que luego hay mucha gente ahí que se quedó como a la mitad y quieren hacer una llamada de ayuda de me quedé atorado, no sé qué me pasa, no sé. Entonces, imagínate que tú eres la única persona que tienen celular en la mano y todos quieren hacer una llamada por tu teléfono. Entonces, llegan y, te, y se te meten a tu casa, y te asustan o te sientes incómodo y tú lo que puedes hacer es simplemente ignorarlos, o sea, ignorarlos y decir, esta es mi casa, mi espacio y ya no voy a escuchar nada, te pones como tu plan de decir, ya no quiero nada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo empezamos a entrar en el mood? Es literal, te empiezas a abrir, o sea, te pones como la expectativa, te, te relajas y dices, bueno, venga, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué siento? ¿Qué me viene a la mente? ¿Con quién quieres hablar o con quién te quieres acercar? Y así es como empezamos a hacer ese tipo de, de... para entrar en el ambiente. Entonces, es mejor toda cuando estás como más acompañado porque a veces te puedes sentir intimidado. O sea, no me da miedo, pero sí me siento incómoda. Llega un momento en que estoy en mi casa y siento algo o algo así que no sé, que no está, debe estar ahí, y me siento incómoda. OK, muy bien. Y... Este, Cuando decidiste decir como que, ok, si sí voy a hacer esto, si sí voy a abrir este canal, ¿fue acompañada de alguien o tomaste la decisión sola o alguien te ayudó a tomar esa decisión? ¿Había alguien más en tu familia que, que sintiera esto también? No, de mi familia no. De hecho, son como medio escépticos y de hecho todos somos escépticos, incluso yo. O sea, para mí yo veo una foto de un fantasma y todo es así como pareidolia, ¿no? Aunque yo lo haya visto de frente. Entonces, tengo un amigo que es muy espiritual, que le gusta mucho el reiki, que le encanta canalizar y, y meditar. Y ya de ahí fue el que me dijo, ven, vamos a canalizar. Y me empezó a platicar un montón de cosas de energía. Y ya más o menos de por ahí, fue que como que medio le entendí y ya no me abrumaba tanto. Pero eso ya tiene como 10, 15 años, ¿no? De, de, de, mi, de mi amigo, que él sigue haciendo su reiki. Ah, okay, qué muy bien. ¿Estás diciendo que toda la gente tenemos energía, y que al morir esa energía se mantiene en algún lugar y son esas energías las que sientes? ¿O, el... ¿O si es como el espíritu? No, yo creo que, bueno, o sea, de lo que hemos platicado, porque pues todo es como suposiciones y teorías, ¿no? Nada está comprobado. Pero lo que hemos platicado, lo que he leído y todo eso... Hay gente que cuando fallece, se va, y si se va, o sea, como que, como cuando, cuando suben de nivel, ¿no? por así decirlo, se elevan. Y hay gente que no se da cuenta que ha muerto, o okay, que se rehúsa a irse y se quedan como aquí parados. Entonces, esa gente es la que, esa es la gente que tú como tienes contacto. No es, como que vas, no es como que va a bajar alguien de lo que creemos que es el cielo a, a, a hablar. O sea, no es así. Los que, lo que creemos son los que se quedan pendientes en este plan. Que por alguna razón están ahí. Y luego eso es lo que creemos que son como espíritus. Y luego están los, los fantasmas que son como apariciones. que lo que, hemos, lo que se piensa es que es como una impresión de la personalidad de la, de la persona. ¿No? que, por ejemplo, no sé, el diario pasaba todos los días por ese pasillo para ir a almorzar. Entonces, cuando fallece queda esa impresión y, es, y a lo mejor lo van a ver pasar con el tiempo. Por eso se supone que hay veces que graban un fantasma y atraviesa paredes, porque a lo mejor esa construcción no estaba ahí cuando estaba la impresión de la persona. Pero no es un fantasma con el que puede hacer contacto, no sienten, o sea, no, hay, no tienen conciencia, es como una foto nada más en movimiento. Y los espíritus que sí, que sí tienen ese contacto, que sí tienen como esa conciencia, que, que tienen esos sentimientos arraigados, pero son como muy, mmm, como que no tienen lógica, son como más instintivos, contestan por contestar o se dejan regir, regir por sentimientos, por el sentimiento que traían ahí metido de, de cuando murieron. Eso es, eso es lo que de repente podemos medio ver. Uh, yo, yo tenía esta duda. tuvo el momento de contactar con, eh, con un espíritu o algo de eso, ¿cómo los ves? O sea, ¿los ves tal cual como físicamente o te llegan imágenes o te llegan como eh, este, mensajes o cómo es? Mira, cuando a veces quiero contactar, pero me, me, me, me, me cuesta trabajo porque me tengo que concentrar mucho, ¿no? Y, por ejemplo, tendría yo que estar, no sé, contigo... Y estar platicando y yo que siento de ti y a lo mejor te voy a decir, oye, me siento una imagen de un de un adolescente enojado y, y es importante para tu familia, ¿no? Pero ese es como el mensaje que te puedo dar, pero no sé ni de dónde viene, ni quién me lo da, ni nada. y, y Pero yo no contargo con espíritu, nada más te digo lo que me llega a la, a la, a la mente. Lo que sí me puede ha llegado a pasar es que cuando estoy mucho en eso, que ando muy clavada, que ando meditando mucho, cuando estoy soñando, lo que me pasa es que de repente estoy soñando normal y se me para la gente aquí en la cara literal y me ve a los ojos. Y están enojados o tristes, entonces te sacan de onda y a veces me, me hasta me he despertado porque es gente que que no conozco y me, y me generan miedo, me sacan muchísimo de onda y sé que es gente que no, no debería estar en mis sueño. Entonces, y es lo que me dicen, que luego te tratan de hablar en tus sueños para, para comunicarse contigo, pero ya, pero sí es intimidante. Bueno, a mí sí me saca mucho de onda eso. ¿Crees que este, la manera de contactarte con alguien nada más sea con personas que están cerca de ti en ese momento o pueden ser personas que no sé, de pronto están perdidas en algún lugar o, o que están lejos o en otra ciudad o algo así. No personas, este, espíritus, digamos. No sé, nunca he hecho la prueba. La prueba que les platiqué de que vi a la abuelita de mi amigo, él es de Sinaloa. Y estábamos hablando por Messenger. Entonces, así fue como me llegó. Pero que yo vaya y quiera hacer una sesión a distancia, nunca lo he hecho. Nunca lo he intentado. Te digo porque recuerdo ahorita con todo lo que platicas, uh, en la ciudad vecina que tengo, es una ciudad bastante conflictiva, y hubo una temporada en la que estuvo desapareciendo mucha gente. O sea, las familias no tenían respuestas ni nada, no había cuerpos, no había absolutamente nada. Y mucha gente en la misma desesperación de saber algo de su familia, eh, buscaba a estas personas que son más receptivos ante eso. Y recuerdo un, un, uno en especial que era un señor, no sé no sé qué, uh, qué hacían en específico, pero traía como una tela verde y, y ponía un mapa y con un gancho más o menos, intentaba como contactar con esa persona para poder localizar dónde estaba allá afuera como su cuerpo o a él en persona. ¿Sabes algo de eso? ¿No te han pedido que hagas algo de eso? ¿Conoces a alguien que haga este tipo de cosas? No conozco a alguien que haga ese tipo de cosas. Pero ¿Crees que yo, sea posible? Yo, la verdad, no creo que sea así posible. Porque luego buscan energía como cuando buscan agua con unos como palitos. y Tiene un nombre, ahorita no recuerdo el nombre. Ramdonamcia, ¿no? Don, algo así. Rapdonancia, algo así. No me acuerdo, pero usan unos palitos. Uh -huh. Que para buscar energía es agua. Sinceramente, yo creo que es muy poco probable, porque sabes la cantidad de energía que hay en un lugar, desde animales, un montón de personas, gente que murió y así. Yo no creo que eso sea posible. Suponiendo que, que, que se pudiera hacer, no creo que pudiera ser tan fácil. Yo no, no, no, no lo creería y a veces luego esa gente se aprovecha mucho de la gente que, que está pasando por un duelo, ¿no? que se ve muchísimo. Oye, para, para que tú sientas estos espíritus, eh, ¿necesitas estar concentrada o simplemente te vienen a la mente de las imágenes cuando llegas a un lugar? No, me tengo que concentrar. Me tengo que concentrar. ¿Cuánto tiempo duras más o menos concentrada para, para sentir eso? Ni idea, tiene que ser el ambiente y porque a lo mejor yo ahorita me, me puedo conectar con alguno de ustedes dos. Y ya empiezo a platicar y me clavo mucho, pero tengo que estar como relajada porque todavía no, todavía no tengo la capacidad de diferenciar muy bien cuando es lo mío que cuando es lo de ustedes o lo de alguien más. Porque a lo mejor, yo no sé, a lo mejor estoy pensando que no le di de comer al perro en la mañana y, y, y me espejeo contigo, ¿no? Entonces, todavía no tengo perfectamente claro cuando es algo mío que es de la otra persona. Entonces, lo que yo hago es... Les digo, mira, te voy a leer, pero ahí te va la verborrea, ¿no? Y ya tú al final me dirás lo que te, lo que, lo que te cuadra y lo que no. Entonces, así es como, como lo hago. Y sin que te lo pregunte una persona, tú puedes de repente empezar a ver cosas de él, no sé, que estés enfrente de alguien y te lleguen imágenes como de algo de su vida sin que esa persona sepa que eres así de receptiva. ¿Te ha pasado? sí. Sí, sí me ha pasado y, este, y lo he usado para trabajos y para cosas personales. Por ejemplo, a veces conozco gente y estoy platicando y de repente me siento como si la conociera esa persona de tiempo. Me dicen, ay siento como si te conociera. Pero solamente es como que, como que digo, mira, a esta persona siento que le encantan los perros falderos y siento que a esta persona le encanta la comida dulce. Entonces, es lo que siento, ¿no? como que mucha empatía, ya de repente empezamos ahí a ya conectar y resulta que sí, cierto. Entonces, pues ya como que haces, como, como que te, les generas confianza a esa persona, mucha empatía, entonces es más fácil, pues, trabajar con esa gente. No nada de paranormal, sino normal, o sea, en un trato de clientes o de, de, de lo que sea, ¿no? De hecho, justo hace poquito leí que había una personalidad que es una de las más raras del mundo, seguramente ya sabes esto, que muy poca gente tiene esta personalidad y una de las características de ella era que inmediatamente podían leer a una persona, así tal cual lo que me estás contando. Pero no recuerdo cómo le, cómo le llaman a este tipo de, de personalidad, qué nombre tiene, pero sí sé que es una de las más raras y que es muy poquita la gente que la posee. No tengo idea. Seguramente hay un montón de gente que te va entrando, ya te conoce de pie a pie, como tipo Sherlock Holmes, pero, pero no, yo no tengo esa capacidad. O sea, yo tengo una empatía con la gente, pero es como medio por ardita, ¿no? ¿Alguna vez has eh, sentido la presencia de algo que te haya dado miedo? Sí. Sí. Hace como cuatro años acompañé a un amigo que le gusta andar grabando en panteones y así, y lo acompañé al centro histórico. Eh, nos metimos, bueno, pidió ahí como un permiso para estudiar, fuimos a, a en, en la encontrar esquina de Santo Domingo, que era, eh, creo que es el, el colegio de medicina, el ex ¿no? El antiguo colegio de medicina, ¿no? Y él traía la historia de que era la Santa Inquisición. Entonces ya fuimos y me pidió que la ayudara a poner grabadoras, más éramos nosotros dos y ya. Me llenó de, de amuletos y todo, que porque él es muy, muy creyente. O sea, fuimos, todo bien. Sí grabamos, bueno, él grabó bastante, como cuatro audios bien interesantes de ahí. Grabó unas cadenas, que fue imposible que hubiera cadenas en el baño. Grabó una mujer pidiendo ayuda. O sea, cosas interesantes. Y ya. Me fui a mi casa y, este, y se los juro, cuando me estaba quitando la sudadera y todo, aquí en la antebrazo tenía unos arañones muy delgaditos, muy muy delgaditos que ni siquiera me dolía, no sentía nada solamente cuando me quité la, la, la, la sudadera fue, fue que los vi le dije, oye, no sé tú pero a mí me arañaron a donde fuimos y le digo, eso no está padre ¿no? ya, pasó al día siguiente eh, estaba yo en mi casa y de repente así como que sentía, me sentía observada o sentía escalofríos de, de un lado del cuerpo cosa que no sentía eh, estaba en, la, en, en mi cama, eh, de, de, de un lado de la cama se ve el pasillo y se alcanza la estancia, entonces de repente veía una sombra oscura que pasaba. Eh, en esa época trabajaba un montón por, este, por Skype, entonces cuando estaba luego hablando con Skype, con mis compañeros se callaban y les digo, ¿qué pasó? Y me dicen, es que está tu mamá. Digo, ¿cómo que está mi mamá? Entonces, mi mamá no vivía conmigo, no vivía mi novio. Me dicen, es que escuché clarito la voz de tu mamá, por eso nos callamos, que te estaba hablando yo, no. Luego estaba hablando con amigos por el celular en altavoz y me decían, ¿se escucha una voz de mujer? Yo no la escuchaba. Eh, a mi novio, cuando se quedaba dormido viendo la tele, en dos ocasiones, en una lo abrazaron y en otra lo susurraron y era una mujer. Entonces, eh, yo supongo que esa vez que nos vimos en el centro grabando cosas feas, se me pegó esa cosa porque no tenía de dónde entrar. Y... Y yo, la, o sea, yo sentía su presencia y me incomodaba tanto al grado de que, de que decía: ¿Saben que hemos salido de mi casa? Y me salía, porque me sentía, sentía que en cualquier momento iba a voltear y la iba a ver y me daba mucho miedo. Y, y, y ni siquiera era en la noche, eran las 3 de la tarde, las 4, y, y les platico y me da escalofrío, ¿no? Ya la sacamos porque hicimos sí limpia con con un coco, me ayudó un amigo y con incienso y así fue como se fue, pero estuvo como dos semanas esa cosa en mi casa. O sea, cualquier espíritu puede llegar a algún lado y ahí estacionarse, estar ahí. Pues si tú tienes la predisposición, si sí se te pegan. Ok, a, a Melissa, ¿le ves que se le haya pegado algo? Ay, es demasiado silencio para mí ya, ya me puse demasiado nerviosa. No, yo creo, yo creo que no, nunca he sentido así como que me haya traído algo. Lo más que me pasó a mí fue cuando, este, que también pasa, cuando te cambias de casa a un lugar que fue habitado antes, obviamente se queda mucha energía y más si ese lugar pues ya tiene tiempo solo, ¿no? Recién, esto sí fue bastante raro, Creo que este, me voy a salir un poco del tema a lo mejor, y no sé cómo se le llame a esto, Ox, no sé si has hablado de esto, pero ver tal cual a una persona de tu familia que conozcas en tu casa o en el mismo espacio que tú y luego te das cuenta que esa, que tu familiar no está en realidad, pero tú lo viste. ¿Me explico o no? O sea, mira, Erika si me, si me entiendes. O sea, yo lo he escuchado, que la gente dice, no sé, ¿qué no fuiste al baño? No. Ay, pero te acabo de ver pasar, ¿no? O, pero, o sea, pero es gente de tu casa. Sí, ajá. Que no, no te no, genera miedo, porque, no pues. No tengo explicación de eso, pero sí sé que ha pasado, que le ha pasado un montón de gente. Bueno, cuando yo recién me cambié de casa, este, apenas estábamos trayendo muebles y todo esto, me tocó varias veces ver a mi hermana. Haciendo algo bien normal en mi cuarto y de repente volvió a mi cuarto y ya, ya no, o sea, no estaba y mi hermana nunca había estado en la casa, o sea, en ese día. Pero yo la veía claritito, o sea, está de que, recuerdo la primera vez fue que estaba ella en la cama de mi cuarto cortando como unas cosas. O sea, y tenía como varias cosas en la cama y así, yo la vi claritito, la imagen fue bien clara. Vuelvo y ya no está y en realidad había salido ella. Y así a varias personas de mi familia que las logré ver. Nunca intentaban como comunicarse conmigo, pero la imagen era bien clara. ¿Y eso nada más se pasó en esa casa? Sí. Antes de eso yo ni sabía que pasaban estas cosas. Y de hecho empecé a investigar y sí hay como varios testimonios, varias personas que cuentan haber vivido experiencias así, pero no encontré como una explicación lógica ni por qué sucede. Recuerdo que después pues bendecimos la casa y todo esto, ya no volvió a pasar nada de eso, pero sí, sí pasaba muy seguido. De eso sí he sabido y, y sí, pues no sé, me imagino que como, pero no sé, como, mi, mi, como que mimic, pero no sé cómo explicarlo. Porque también dicen que luego escuchan las voces de la gente que vive contigo, ¿no? Como que los imitan. Sí, algo así. Y de, de hecho, de esa manera, siento que es como que ahí sí es cuando quieren algo, porque te hablan a, a ir a un lugar, como que, este no sé, si dijeran, Erika, así tu mamá, ¿no? Y te está, hable y hable para que vayas, y luego te das cuenta que en realidad estás sola. O sea, ¿para qué quiere que vayas? No me pasó con voces, pero te digo, simplemente era la imagen y nunca intentaron como comunicarse conmigo de ninguna manera, de manera simplemente manera. estaban ahí. Ah, bueno, eso sí está cañón, ¿no? Porque pues ves a la gente pasar y es gente viva que vive contigo. Sí, entonces de eso, o sea, no, bueno, Ox, tú no habías escuchado de eso, no sabes nada de eso. Eh, pues no, no que recuerde ahorita, pero sí te entiendo, ahora sí ya capté la idea. Es como si tu familia hubiera dejado un registro de ellos mismos, ¿no? Pues no o sea, es que yo no tengo como cómo explicármelo y honestamente yo nunca considero que de alguna manera sí es receptiva, no al grado de Erika, o sea, nunca he tenido como un contacto más allá, sí. este, sino creo que lo que nos ha pasado a todos alguna vez y eso sí fue lo más como de las cosas más intensas que viví porque fue ver tal cual la imagen, o sea, la estaba viendo claramente. Sí, bueno, Erika ya tiene, ya como dice, ella decidió desarrollar más, pues, esta sensibilidad, pero mencionas, Erika, que cualquier persona o varias personas tienen esto, solamente hay que desarrollarlo, ¿no? Sí, pues todos somos sensibles, ¿no? Todo empieza cuando dices, esa persona me cae bien, pero no sé por qué, o me cae mal, pero no sé por qué. Okay. O un lugar te intimida y no sabes por qué. Digamos que ese es el grado de sensibilidad, ...que todos tenemos y es como el nivel bajo, pero si nosotros quisiéramos, pudiéramos desarrollar cada vez más. Y por esto, con esta sensibilidad, poder uh, leer a la gente. Eh, pero es que a mí me, me llama la atención que de pronto has dicho que ves cosas. Entonces ahí es donde no entiendo, por eso le puse al programa que veo gente muerta. Ahí no entiendo cómo es que ves cosas. ¿Tú debes concentrarte para ver algo de alguien o Mira, llegando a un lugar ves cosas y dices aquí veo a alguien? No veo a alguien aquí, ni volteo de reojo, ni veo a una persona y si la vieran me daría un montón de miedo, ¿no? Okay. Veo, eh, es como si te digo, eh, Oxlack, eh, como si te imaginaras un recuerdo, ¿ya? Entonces... Vas entrando a entrar en una casa y dices, mira, este comedor de la casa de mi amigo, eh, me imaginé, lo primero que me vino a la mente fue una señora picando cebolla, ¿no? Y ya, ese es el único es la imagen que te viene, pero es una imagen de un evento cotidiano muy específico. Entonces, tú le dices a tu amigo, oye, bueno, yo se le digo a mis amigos, ¿no? Le digo, oye, ¿qué de entrar a tu casa? Y vi una señora en mi cabeza picando cebolla en una tabla con unas con muchas bolsas. Ah, no manches, es que mi tía picaba aquí la cebolla y era así, ¿no? O sea, esas son las imágenes que yo veo eh, cuando llego a ir a casa de una persona. O, por ejemplo, no sé, si estoy en la Lela y estoy mirando, no sé, el patio de la casa, me imagino, me pasó hace poquito. Estaba eh, a través de la, de la cocina, la ventana da un paticito chiquito, y en mi cabeza vi un rottweiler brincando, así brincando, como, como con mucha energía, ¿no? Ya, eso fue mi, mi imagen, y yo le pregunté, me dije, oye, ¿nunca han tenido un rapailler aquí? Y me decían, sí, el hotel va, mira, todavía está en su cadena, se murió hace como cinco años, ¿no? Y le digo, ah, me dice, ¿cómo sabe? Le digo, es que me imagino un rapailler brincando en la ventana como cuando quieren que le hagan atención, ¿no? Muy juguetón. Le digo, esa fue la imagen que me vino. Pero no tengo idea de más. O sea, es como me viene la imagen. Y a la gente que le tengo confianza, en la que le digo, oye, mira, vi esto, ¿no? ¿Qué me platicas de eso? Qué interesante, sí, ahora, ahora lo entiendo mejor, entonces es como que ves algo del pasado, como un lapso de, del pasado, o también puede ser del futuro no tengo idea si es del futuro, no me ha pasado si es del futuro o sea, no eh, y si lo viera diría, no pues yo estoy fantaseando, no porque es como si, estuviéramos, como si lo que estuviéramos viendo fuera como una película y de repente tú ves un, una parte atrasada de la película la, la imaginas en tu mente la ves Anda, como si te dejaras imaginar como, como que estás como que te quedas en la lela y, y dices ah pues me imaginé esta cosa no esta imagen sí entonces nada más lo único que hago es que es que les platico y le digo mira me imaginé esto así ah, tal no te puede pasar con alguna prenda con eh, la ropa no no ni tocando nada de no no porque es lo que preguntabas hace rato, no Melizano. Porque hay como estos psíquicos que por la ropa o con algo pueden eh, saber dónde hay cuerpos y cosas así se ha visto en Estados Unidos, ¿cierto? Es que sí, algo hacen de eso, eh, pero lo que pasaba aquí, que yo recuerdo muy bien, estaba la persona con una tela, con una tela verde, pero no era como una pertenencia del de el señor desaparecido, sino que la, el verde simbolizaba algo. O sea, como era para entrar más fácil en contacto y que yo, yo tengo entendido que sí ayudó a localizar a algunas personas que después encontraron sus cuerpos en varias fosas y los lugares donde él marcaba era donde habían, los habían encontrado. Ok, pero esta persona era como psíquica. Te digo que no sé qué era porque eso ya pasó hace muchos años y yo lo veía, pues yo estaba muy joven, o sea, no entendía muy bien lo que pasaba. Sabía que era algo así como extraño, ¿verdad? Pero no que sabía. tenía poderes, pero no sabías de qué. Sí, de hecho <risa> ya había contado una experiencia con esta persona porque era mi, era vecino mío y era un señor como súper raro y era el que tenía un libro como para... Um, a, a, él, él era guía de viajes astrales también. Ah, ok. Te digo, no sé qué era en realidad. O sea, no te puedo decir de qué era santero, brujo. No sé qué era, pero sé que hacía algunas cosas de esas. Oye, Erika, eh, entonces, en estas imágenes que se te vienen a la mente de pronto, ¿has visto algún escenario malo? ¿Algo malo? ¿Algo feo? ¿O no. solamente son recuerdos no, básicos, normales, comunes? Lo peor que me pasó y lo más desagradable que me pasó, se los comenté del programa pasado, pero fue la premonición que, que aquí está preguntando de Rodrigo Rivera, Uh -huh. que fue cuando vi que había que mi mamá muerta, ¿no? Entonces mi mamá falleció hace, hace dos años. Entonces un año antes yo soñé que entraba a un hospital de, de Liste, en un pasillo, entraba, había gente en el pasillo, llegaba a la estación de las enfermeras, me metía del cuarto a la izquierda, pasaba tres camas con cortina, abría y estaba mi mamá tapada hasta la cabeza y habían dos personas a su lado de negro una mujer y un hombre y estaba en la ventana y, y era mi, lo que soñé era como, no sé, como 8 de la mañana 10 de la mañana, se veía la luz de, de la mañana por la ventana y me acuerdo que me desperté llorando y le dije a mamá, oye mamá, soñé que te morías y, y me siento muy mal y, y me asusté, me gusté mucho, ¿no? entonces mi mamá me dijo no, tranquila, es que tienes miedo a perderme pero no me va a pasar absolutamente nada ya, al año y medio, más o menos, exactamente no sé, pero como el año y medio, mi mamá se enfermó y tuvo una emergencia del estómago de la nada. Entonces, la, la, la internamos en el Issste. Me acuerdo que llegó mi hermano y todo de viaje y me habla en la mañana, así, porque estábamos haciendo guardias esos días, y me habla y me dice, vente para el cambio de turno, como a las 8 de la mañana. Me voy para allá, eh, para el hospital, y me manda un, un whatsapp en el camino, y me dice, apúrate, apúrate. Pero ya con ese apúrate, apúrate, sabía que ya estaba muy mi mamá, ¿no? Entonces subo al el elevador, y de repente empiezo a caminar por el pasillo. Cuando una persona fallece en un piso, pues la verdad es que todo el, todo el personal y la gente como que sabe, y, y ven al, al, al familiar, y pues todos se quedan así, ¿no? Entonces cuando iba caminando en el pasillo, empecé a tener como un déjà pero, como en que entre de Yahoo y que te está como que estás en un sueño, estás como sacado de onda y en cualquier momento sientes que te vas a, a, a desvanecer, ¿no? Ya entré, entro al cuarto, enfrente de la estación de las enfermeras, la tercera cama al lado de la ventana era idéntico a mi sueño. Y había una enfermera al, al pie de la cama y estaba mi mamá toda cubierta. Y pues ya, cuando llegué, pues sí, ¿no? Me, me, pues ya me salí con mi mamá y todo, y, y estaba cubierta y todo, ¿no? Y pues ya, pero fue idéntico, estaba la misma luz que entraba por la ventana, o sea, todo estaba igual, todo, todo igual. Esa es la premonición que tuve, y fue de mi mamá, y fue muy, muy, muy desagradable, ¿no? Y si, y si me dijeran, oye, para desarrollar más cosas por ese tema, no lo haría, porque sí... Si, porque hasta el sentimiento era el mismo, o sea, ¿no? El olor, que tenía un olor muy específico, no sé, no. O sea que tuviste ese sueño de lo que iba a suceder y pasó tal como, como, como lo viste en el sueño. Sí, sí, pasó tal cual, tal cual, igualito. Entonces, ¿tú crees que eh, como, no sé si te pregunté la vez pasada, si nuestro destino ya está trazado y, y ya es algo que debemos de recorrer? Yo creo que no. Yo creo que nuestro destino no está trazado. Ya la verdad no creo. ¿Tú, Melissa, tú crees que el destino ya esté trazado y por eso pueda haber sueños premonitorios? Creo que en realidad hay como muchos escenarios, ¿sabes? Uh, tenía una manera más tenía una mejor manera de explicarlo pero es como las probabilidades son demasiadas depende de lo que vayas haciendo es lo que puede ir pasando me explico o sea como si hubiéramos demasiados demasiados uh, uh, Oxlags, demasiadas melisas y todos viviendo como una vida diferente y dependiendo de lo que hagas es lo que va a ir pasando no sé entonces en este caso erika eh, en este caso como lo menciona melisa si todo fuera a ir cambiando entonces tú tuviste ese sueño y por no hacer otras cosas diferentes o por no cambiar, siguió esa misma realidad, pero a lo mejor si hubieras hecho algo diferente o tu mamá o alguien más de tu familia o etcétera, hubiera cambiado ese, ese destino, ese sueño? No sé, no sé porque. Porque si mi mamá había tenido una enfermedad preexistente, a lo mejor, ¿no? Uno empieza a decir, no, es que no se cuida o algo. Pero su enfermedad fue así, una oclusión intestinal que le pasó en una semana. Entonces, no, no, no podíamos prever eso. Pero lo que yo me imagino el destino, cuando, te, no sé, por ejemplo, cuando te tiran las cartas, que te dicen, mira, te va a pasar tal cosa. Pero las cartas más te van a decir algo que no ya, que no está pasando ya ahorita, y es lo que estás proyectando jamás te voy a decir algo que no existe. Entonces, yo lo que le explico a mucha gente que me dicen es que las cartas del tarot, le digo, no. Digo, imagínate que eres una persona que va caminando derecho en un bosque y no ves nada porque está tupido. Pero si te subes, tú ves que adelante hay, hay una cascada y hay piedras. Entonces, tú le dices a la persona, mira, si sigues derecho, te vas a caer en una cascada y te vas a pegar con unas piedras, ¿no? Ese es tu destino porque estás caminando derecho, pero si, si el día de mañana caminas a la izquierda, ya no es tu camino. Pero nada más que a veces, nada más podemos ver hasta una parte. No vemos un poquito más adelante porque pues, tenemos un montón de cosas en la cabeza o, o simplemente vivimos aquí, ¿no? Entonces, ¿Cómo podríamos llamarle a lo, a lo que, entonces, solamente es mera sensibilidad a sucesos que pasaron o que pueden pasar? Porque lo que estamos platicando es que, no, en realidad no ves fantasmas, pero lo sientes... Sí los puedo sentir, te sientes como de repente, te sientes observado, ¿no? o literal no te sientes solo, o sea, literal. Dices, no me siento solo, como, como cuando estás en tu casa y alguien en tu casa y dices, ah, mi mamá está en el cuarto y te sientes acompañado, que ni se te acerquen toda la noche, ¿no? Pero te sientes acompañado. Y también si sientes, por ejemplo, frío al lado, de repente dices, pero no es un aire frío, se siente frío. Es como te está cerca de un refri al lado que sientes el metal frío y sin viento, eso es como se puede sentir. Ok, ¿has sentido eso, Melissa? Sí, sí, este pero creo que tiene mucho que ver como también las situaciones en las que estés pasando, como los tiempos en los que estés viviendo, cómo estás tú, eh, precisamente de tu energía y todo eso. Cuando a mí me pasó que sentí presencias... Nunca vi nada en realidad, pero creo que la acumulación de energía de ese momento era lo que hacía que pasaran cosas. No sé, que de pronto, eh, de repente había presencias con las que yo me sentía cómodo, que no las sentía como una amenaza, y luego eran como presencias que ya sabía yo que eran negativas. Incluso me llegaban pensamientos así como muy feos de que como sangre y gente muerta y así, pero también eran épocas en los que la ciudad en donde vivía estaba demasiado violenta entonces yo se lo atribuía a eso, como que um, es como la carga tan pesada de energía de ese momento Hace rato Erika dijo algo así, como lo que estás diciendo Melisa, y quería preguntarle eso, no entendí bien Erika lo de que cuando tenías estos episodios de depresión Tenías más sensibilidad, te lo digo porque yo pasé por episodios de depresión, ansiedad y bastante feos, fuertes y precisamente cuando pasaba eso tuve más eh, eh, momentos en los que me espantaban, en los de que escuchaba ruidos, en los que me sentía así como que hubiera una presencia y le sufrí bastante. Eh, ¿será eso que, que tu nivel de energía está más bajo y por eso puedes sentir más? Se supone que estás más vulnerable, eh, entonces generalmente lo que se te va a acercar no está padre, o sea, no es decir, ¡ay, mira, me visitó algo bonito! Y como decía Melissa, no siento amenaza, no te sientes amenazado, pero, pero te sientes incómodo, triste, te roban energía... Y si sí, puedes grabar cosas, te, te, como que te enfermas, ¿no? Y, y, y ves cosas que no deberían estar ahí. Y se supone que la energía que tú traes es la que, la que atrae, o sea, la que tú generas es la que atraes. Entonces, si andas muy triste, vas a jalar energías y si están muy cómodas y las, y las dejas que se queden ahí, pues se van a quedar ahí en tu casa o en lo que estés tú. Ok. Eso me lleva a otra pregunta. Entonces, ¿sería muy bueno de vez en cuando eh, cambiar tu cuarto, eh, limpiar, acomodar diferente, etcétera? ¿Lo has pensado? Sí, se supone que, que tu casa lo tienes que limpiar por, nada más por mover la energía, ¿no? Nada más por el puro polvo a nivel, ya no es este, paranormal ni nada, a nivel psicológico el ver tu casa limpia y con movimiento a ti te genera un bienestar emocional y también lo transmites y si tienes energías ahí abandonadas también se supone que es para que muevas todo, yo la verdad no creo tantísimo en eso, lo hago como nada más para sentirme yo bien conmigo misma, pero en esa parte no creo tanto Ok ¿Algo Melisa? Eh, pues eh, quiero saber, bueno, ya nos ha platicado bastantes de sus experiencias, Erika, pero alguna, no sé, que te hayan pedido que los acompañaras a leer alguna casa, un cuarto, la energía de alguien que te haya dejado como, que te haya marcado de alguna manera? Pues no me han marcado, pero no, no o sea, no, yo no me vendo así como, como, miren, voy a hacer esto, ¿no? Cuando he llegado a ir es con amigos de confianza y así como de vamos, o sea, no tengo problema. Mi mamá tenía la costumbre de decirle a sus amigas, ay, Berica, se limpia, ¿sabes? Y entonces me comprometía y de repente una amiga, una vecina de mi mamá, dijo que en su casa estaban horrible y no sé qué y, y, y dijo, bérica eh, ella, ella te hace limpia, si te puede ayudar. Y ahí voy yo por, por compromiso de mi mamá, porque me sentía muy incómoda. Entonces, pues yo dije, pues, a ver qué pasa, a ver qué se siente, ¿no? Entonces, pues la señora se sentó en el comedor y me empezó a platicar que su casa, que la llave se abría y que no sé qué, que la llave, y así, ¿no? Y yo en mi cabeza es como de, no, señora, es que está mal su chapa, no, señora, es que no crea todo lo que le dicen, no, señora, si su casa huele mal es porque la tiene que ventilar. O sea, todo lo pensaba en mi cabeza, ¿no? Pero de repente me empezó a decir, y es que justo en tal cuarto pasan esas cosas y se siente oscuro y se siente muy feo. Y dije, bueno, no voy a tomar en serio a la señora, ¿no? Entonces, lo que hice fue como que concentrarme en, en, en la señora y que sentía yo, yo que sentía. Dice, bueno, ¿qué siento, no? Y literal, me llegaban problemas como de inseguridad. O sea, me sentía como una persona insegura, como, como, que, que, como que hostigaba a su marido. O sea, como una señora muy tóxica, la verdad, ¿no? Y, la, y de repente me vino a la mente una caja de madera, literal, así. Me vino a la mente una caja de madera... Y la sentí sucia la caja, así como guácala, no la quiero tocar. Entonces le, le dije a la señora, le dije, no, le digo, de pura casualidad, ¿no tiene usted una caja en su casa guardada? Le digo, porque siento que está bien cargada de energía y si la tendría que sacar, le digo, esa es mi opinión y no sé, y tómala como quiera y no tengo tema, ¿no? Ya. Y me dijo, no, no sé, tengo que buscar porque tengo una caja. De la casa de mi mamá, que me dio mi hermana, bla, bla, bla, la tengo guardada en el proceso, ¿no? Y dije, bueno, ya. Ya, señora, le digo, no sé, prenda incienso, se limpia su casa, yo no sé. Ya me fui. Ya como a las 15 días, me dice mi mamá, oye, fíjate que me buscó la vecina y tal. Y yo, ah, qué bueno. Y me dice, oye, que la ayudaste mucho, ¿no? Y yo así, todo como para adentro, bien escéptica, de a poco, sí. Y resulta que... Que en la caja, en una caja de, de la, que habían traído de la casa de su mamá, que se habían repartido las hermanas, había una caja literal de madera en donde guardaban botones y cosas así, y era muy vieja y habían guardado un montón de cosas de cabellos y no sé qué que acostumbraban guardar en esa época cabellos a las abuelas y no sé qué tanto. Y que esa caja que la sacó, que porque yo le dije que estaba llena de, de mala vibra, ¿no? Y que la sacó, y que bendito que se le quitó la. que dejaron de asustar en su casa. Entonces. Yo me siento escéptica, le ayudé como, como Dios me dio a entender, como lo que como lo que yo sentí y le funcionó, ¿no? Entonces son cosas que dices, bueno, pues si te funciona y me vino a la mente y, y creo que te ayuda, pues yo no, si no te hace daño, no te hace mal, ¿no? O sea, no, no, no es además, pues. Entonces son cosas por ahí. Pero sí, cuando luego me dicen, sí, sí, soy escéptica, que me dicen, oye, espantan aquí, tal y tal y tal, yo digo, no, pues que sí, pues que no, ¿no? Oye, y es esto, este tema de adivinar cosas, no, ¿no tienes desarrollado como ese sentido? Es decir, si ponemos unas cartas y puedes adivinar qué, qué número es el de la carta o cosas así, por el estilo. No lo he hecho. Lo que he hecho... Es, les voy a pasar un video, ese lo tengo aquí en YouTube. Con, hicimos un, un amigo, hizo una aplicación para retroalimentar el audio del ambiente para, supuestamente, eh, captar psicofonías en tiempo real y que las podamos escuchar. Y lo que yo empiezo a hacer es agarrar todo, o sea, con un celular en la mano, empiezo a agarrar todo lo que veo alrededor mío y empiezo a preguntar, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? Y ya lo empiezan a mencionar en el, en, en el eco de la grabación. Eso es lo más como cercano que hemos, hemos hecho. O sea, como psicofonías cuando has ido a grabar o algo así. No, no son psicofonías. Es como una spirit box con eco. Ah, o sea, ¿has, ¿has usado el spirit box? Un amigo tenía una spirit box muy buena y era la que de repente usábamos. ¿Y tú qué crees que sean esas voces del spirit box? No sé, no tengo idea. Y aparte era un spirit box que estaba en inglés, pero... Hablaba español, o sea, no, no, no puedo. Pero literal le decías, ¿qué es esto? Y cosas bien random, ¿de qué color es esto? no? Rojo, ¿no? Y luego agarrabas otra, pásame algo, tú, su cartera, ¿qué es su cartera? O sea, no tengo explicación para eso. ¿Y qué pasó con Spirit Box? Eh, no, tengo, no tengo, esa Spirit Box no es mía, era de un amigo. La tenía eh, instalada en una tableta y ya la conectaba a las cocinas y ya de ahí hacía la reverberación en el ambiente. ¿Me pasaste unas fotografías donde dices que, que fotografiaste un fantasma? ¿Qué es eso? ¿Cómo es? No tengo idea. ¿Cómo sucedió? Y ahorita las paso, las voy a pasar mientras hablas. Estaba en la... Eso pasó hace como 15 días. Porque es la única que tenía en mi carrete para pasarte material. Estaba okay. viendo la tele y de repente vi un, como, como humo en el marco de la puerta. Y uh. dije... Yo no prendí incienso ni nada, nadie está fumando porque no era un humo como, como, es como cuando alguien deja un cigarro ahí se queda el humo fuerte. Y, y de repente empecé a, eh, empecé a ver así y se veía como, como una cara. Sí. Y empecé a tomar un montón de fotos, muchas, muchas fotos, hasta que ya se fue quitando el... el la la voluma o esa cosa, Ajá, era como una mancha de humo, era como un... Sí, mira, aquí se ve claramente, lo estamos viendo, es como sí. si hubiera salido vapor o humo, ¿no? Sí, pero estaba puesto el humo, o sea, como, como si alguien hubiera dejado un cigarro y no le fuma y se queda el humo ahí como, como pegado. Y me llamó la atención porque nadie estaba fumando. Y ya conforme, y le fui sacando un montón de fotos y ya después fue desapareciendo, se disipó. Sí, sí se alcanza a ver como si tuviera dos cuencas, ¿no? Como ojos. Sí. Y le tomé video, pero el video no le, no, no le hizo justicia. Fueron mejor todas las fotos que le tomé. Sí. ¿Eso fue en tu casa? Sí, yo estaba ahí en la cama y ese es el marco de la puerta. Ok. ¿No consideras... Eh con esta sensibilidad de que algún espíritu se haya querido contactar contigo, no en esta ocasión, sino en alguna otra? No tengo idea porque, porque mi novio también como que de repente dice que ve gente, entonces no, no, y ahí no sentí nada, ahí de verdad no sentí nada, nada más me le quedé viendo y dije ¿qué es eso? si se alcanza a ver mejor en la primera en la primera fotografía que capturaste como el humo ahí que estaba en la puerta pero fue como unos segundos solamente no duró como unos 15 segundos más o menos 15 segundos ok tú eh, piensas desarrollar más este sentido te gustaría eh, hacer algo más con esto que, que tienes? Pues sí lo podría hacer, sí lo podría hacer si sí, eh, eh, hay gente que me ayude y eso porque de verdad hay mucha gente que, bueno, con la gente que yo me relaciono pues la mayoría son escépticos y no están mucho en, en ese ambiente, pero sí lo podría hacer sin problema. Ok, Melissa. ¿Te quieres preguntarle algo antes de que sea la hora para poder despedir a nuestra invitada? Pues nada más si alguna vez se ha contactado algún ser contigo para que lo ayudes en algo que sea claro para ti, que necesita ayuda y que lo hayas podido ayudar. Pues no tengo idea, cuando nos empezaron a asustar durísimo ahí con mi mamá, nos dijeron que les prendiéramos velitas a esas personas y que sea quien sea tomen su luz, sigan su camino, que les hiciéramos una oración. Eso es como, como yo como yo ayudo a bueno, nada más puedes saber, pero no ando no ando como buscando para ayudar ni nada de eso, me mantengo un poquito al margen porque la verdad no sé bien cómo se hace y pues, no no, no, me, no puedo comprometerme a algo así, ¿no? Oye, ¿y en aliens crees en extraterrestres? Sí, sí, sí creo que hay vida, no, no me imagino como los aliens, los reptilianos, nada de eso, pero pues yo digo que sí debe de haber vida, ¿no? O sea que no, no nos han visitado ni nos han contactado, es lo que piensas, pero que sí debe de haber. Sí, seguro debe de haber. Fíjate que por ahí hay unos videos bien interesantes de una psicóloga, no sé si es mexicana, bueno, o latina, que hace regresiones a vidas pasadas, ¿no? Y, y graba sus sesiones con, con, con sus pacientes. Y hay uno eh, donde dice, donde, donde habla un, un, un, es un hombre el que está en la, en la sesión y está, está platicando todo lo que está viendo y, lo que, y lo, que, lo que siente y lo que ve. Y es una especie como de piloto de una raza que no es humana. Ah, ok. Ok. Y, y que habla de dimensiones y no sé qué, y está interesante y dije, bueno, pues sí se me hace lógico si, si habemos tanta energía en un montón de dimensiones, pues una de esas se mezclan una con la otra, ¿no? quién quita que en una vida anterior fuimos una entidad de otra dimensión Si ¿sí crees en... en si creces en, en física cuántica, pues a mí me hace completamente sentido que pasen esas cosas. Ok, ¿no tienes hermanos uh, que tengan esta misma sensibilidad que tú? No. Bueno, que, que yo sepa, no. Solamente tú saliste así. Sí, sí salí así. Saliste ¿Qué? así. ¿Quieres, quieres pensar que, que tiene algo que ver con esto de los... ¿Del signo, del, del horario y todo eso? No, no creo. No, no creo. Digo, está muy lindo creer, ¿no? Los signos y los asignantes, pero no, no creo. Mira, yo te voy a adivinar de qué de qué mes eres. Déjame concentrar. <risa> eres como de julio. Ajá, soy de julio. Y eres como del 17. Ah, no, ya no. ¿De cuál eres? Del 8 de julio. Ah, bueno, pero la atendía al menos al mes, mira. Ah, bueno, muy bien. Ahí ando desarrollando mi poder psíquico. Qué miedo, qué miedo contigo. Bueno, está muy interesante. Gracias por, por platicarnos un poco sobre tu sensibilidad. Eh, si en algún momento tuvieras algún episodio... Eh, que quisieras platicarnos y contarnos, por favor, te agradecería que nos contactaras y nos mostraras. También decías que tenías más material, pero ahorita no lo tenías para que se los presentáramos a la gente. Ya es una hora de, de transmisión del programa. Y tú, si, si quieres decir algo más al público, algo que haya quedado pendiente con respecto a las preguntas. Te voy a... Es que ya ves que me marqué el viernes o el sábado, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y aparte fue muy chistoso porque estaba viendo YouTube, estaba viendo de videos de, de History y me saliste tú en live y ya le piqué. Y dijo, si alguien tiene sensibilidad o algo así, marque ahorita. Entonces, marqué y entró la llamada, ¿no? <risa> y este y fue muy rápido, de dos días para acá, pero te voy a mandar por WhatsApp todos los links que tengo de audios y de cosas que hemos ido subiendo para que tú los tengas. Y ya para que los para que los muestres, están en privado en YouTube, no sé ya si me dices cómo se pueden poner para que los vea la gente sí. yo, te, yo te mando todo eso que tengo ahí perfectísimo pues muy bien Erika. y ahorita estás dentro de alguna agrupación o trabajas con alguna persona que, que está emprendiendo algo con respecto a este tema no, tengo, bueno tengo dos amigas que están en una cosa que se llama registros akashicos pero siento que es como más meditación y así, y me platican y todo, pero no, no se activa nada de ese tipo de temas. Pero sí está muy interesante. Estaría interesante, ¿no?, para que si desarrollas más tu capacidad, para que puedas dar como clases o enseñar a otros a desarrollar esa, esa sensibilidad y yo sería tu alumno. Estaría bien padre y creo que sí todos podemos ser sensibles. O sea, si Melisa vería esas cosas o sentía presencias porque ella es sensible no todos todo. y seguramente tú también has sido sensible en un montón de cosas sí, podría ser que sí podría ser que sí, dice Elena Ove que de qué color está vestida está vestida de color azul <risa> <risa> muy bien pues Erika, te agradecemos el que nos hayas acompañado esta noche, seguiremos ahorita con mensajes que nos han mandado al whatsapp y todo eso eh, si estás viendo el programa, pues te te invitamos a, a que lo sigas y pues te agradecemos también que nos hayas aportado pues tus conocimientos y experiencias durante esta horita. Claro que sí, estuvo muy padre. Muy bien, Erika, gracias. Elisa. no gracias a ustedes y ya les mando su material, ¿vale? Va, dale pues. Listo, Excelente. bonita noche. Igualmente, Erika, muchas gracias por tu compañía y por todo lo que nos compartiste hoy. Gracias. Bye. Bye. Tú, Melissa, eh, Tú que eres brujita, tú sí. poderes de adivinación, ¿no tienes? O sea, si yo te muestro unas cartas y te digo, ¿qué número? ¿Qué número es? ¿Adivinarías? Obvio. <risa> Tengo unas cartas, eh. Ok, hagámoslo. ¿Sí? ¡Ey! Okay. Pero ayúdame, ¿no? Si yo digo cinco, o sea, con cinco. Sí, sí, exacto. Ahorita vas a ver. A ver, ¿qué dicen? Hola, muchachos, ¿cómo están? Oigan, tengo varias preguntas. La primera es que si alguno de ustedes es así de receptivo como Erika. Y la segunda es que si estuvieran en la parte donde yo les contaba, como vi tal cual a mis familiares como ahí existiendo este si les ha pasado alguna vez o si han escuchado algo de eso y si no estaban cuando dije eso les explico rápidamente la cosa es que yo recién me cambiaba no había nada en mi casa y de repente veía como a mi hermana haciendo algo en el comedor y en realidad mi hermana no estaba en la casa o veía a mi mamá en su cuarto y en realidad mi mamá no estaba en la casa y me pasó por un tiempo bastante largo que veía como a mi familia no, no intentaban como hacer contacto conmigo Nada de eso, simplemente yo los veía Ya te mandé tres Awits y Oscar Oscar iba a decir Y Oslak, la manzana de la Ver, de la ver de la, de, ¿qué, qué, dice, ¿Qué dice eso? Yo sí soy receptiva ¿La manzana de la ver? ¿Qué estás diciendo? Pues estoy intentando leer aquí Tu público ¿La manzana de la B? <risa> ok, Daniela, cuéntanos algo. Tú que eres receptiva. Hola, Violeta. Chequita. Aquí tengo ya las, las cartas. Ok. Vamos a ver si, si, si eres receptiva. Tú. Okay. Tú, tú eres como brujita. ¿Qué hacen las brujitas de tu, de tu clase? Yo leo las cartas, uso el péndulo bastante... Eh, no, no, no estoy graduada, la verdad, o sea, empecé a estudiarlo un tiempo, primero lo hacía con pura, eh, ¿cómo se dice?, ¿cómo se dice?, hay dos maneras de leerlo y una es la gente que lo estudia y otras personas es como que lo que se te vaya viniendo a la mente es lo que le dices a la gente, yo lo hacía de esa manera, entonces cuando empecé a hacerlo dio la casualidad que mucha gente, pues digamos que latinaba, ¿no?, por así decirlo, Ahora ya no lo hacía por dinero ni nada, lo hacía porque en verdad quería aprender y me empezó a dar un poco de miedo que de pronto bastante gente pues lo que le decía era tal cual lo que le pasaba. Entonces decidí como estudiarlo para hacerlo de una manera correcta y no faltarle el respeto a esto porque nunca quise hacerlo, ¿no? O sea, faltarle el respeto a esto. Yo creo en eso. Entonces, este, eso es lo que hago. <risa> Dije, porque estoy diciendo todo esto? <risa> ya se me había olvidado yo, en qué momento yo estoy hablando, esto pero o sea, podemos intentarlo de los números, ey, me gusta tu suéter, es de Scream. Ah, sí, ¿no viste mi historia? No, ¿puedes enseñarnos tu suéter? Sí, sí. Es un ugly suéter, pero nada ugly. Ay, qué bonito. Sí, me lo mandaron. Qué padre, ya, yo quiero uno así. Sí, me lo mandaron este... Ahora, ¿tú por qué ah, tienes minutos. cartas de adivinación? No, no son cartas, de... es una baraja española. Ah, la baraja, fíjate, yo también uso mucho el oráculo. Aquí tengo todas mis brujerías. Ah, mira. Cuando lado. quiero darle un mensaje como a un signo, Ajá. uso estas, que es el oráculo de la, de la luna. Y el péndulo es el que me gusta mucho usar porque da respuestas como bien concretas y también es como sí. a través de la energía. Bueno, pues aquí podemos hacer ahorita, si tienes el péndulo, podemos hacer con la gente... Que sí. te pregunten algo y vemos con el péndulo, ¿no? Sí, tengo un tablero también. Justo no lo he usado. Dice Awitz, Awitz la manzana de la ver. Dice, que escucha los audios. Eh, un saludo. Ah, ¿este tablero de qué es? Es para el péndulo. Tengo varios péndulos. Hay uno que me gusta más usar, pero tendría que levantarme para usarlo. Y este este también me gusta mucho usarlo. Ya. ya había usado antes y este piensan? es el que tiene su tablero. Tengo un tablero más grande también. Pues es que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, esto que tenía, o que, que tiene Erika, o, o estas personas que son psíquicas, o todo este tipo de cosas, me llama mucho la atención los poderes eh, psíquicos, no que son otras otros sentidos que no hemos desarrollado. Siempre he dicho esto y, y siento que si uno... ...se esmera en tratar de desarrollar esos sentidos, sí, sí lo puede ir logrando poco a poco, ¿no? De hecho, Erika tiene todo para, para explotarlo completamente, porque ella, al parecer, como nos lo cuenta... ...le vienen estos estas imágenes a la mente. Ajá, yo honestamente pensé que ella ya lo había... ...o sea, había abierto su canal por completo y estaba como entregada a esto. No sabía que, que no lo hacía de esa manera... Y fíjate, yo, uh, pasa que cuando empiezas a hacerlo, sí abres como una puerta diferente. Ajá. Pero yo considero que si no le das permiso de la manera en la que lo uses y muevas tu energía y limpias tu energía, te puedes mantener como al margen de todo lo que viene después de que abres estas puertas. ¿Me explico? Yo quiero, soy cáncer. Sí, mira, a Violeta, a Violeta ya nos ha llamado por teléfono. Violeta puede llamar, ah, pero no te escucha, ¿verdad? No, este, no te sí. Pues, no, y tú tampoco me escuchas, no sé de qué manera lo podemos hacer. No, ¿un aud audios? Sí, que mande audios? audios, Violeta, que me mande un audio que quiera preguntar algo, y tú lo, tú lo haces con el péndulo, ¿no? Sí, ok, yo lo que les pido cuando vamos a usar el péndulo es que manden, bueno, me digan su nombre... Hagan una pregunta muy específica, tomen en cuenta que las respuestas son de sí o no, a veces el péndulo sí responde como, este, maybe, o espera, o reformula, pero entre más específica la respuesta va a ser mucho más clara. Vamos a decir entonces que el péndulo conteste esta adivinación de la carta, ¿qué te parece? ¿Saco, saco una carta y yo le pregunto si es tal o es tal? O, o ah, sí, sí, debe decir sí o no, ¿verdad? Nada más. Sí. Ok, mira, voy a sacar esta carta, que yo solamente la voy a ver, y voy a decir si este es un número menor a 5, ¿sale? Es un número menor a 5. ¿Qué te dice tu péndulo? Ok, ya preguntaste, ¿verdad? Le estoy pidiendo permiso primero. Ah, pide el permiso. Ok, Osla empieza? quiere saber si ese es un número menor a 5 no me quiso contestar Hola, o sea, o sea la... tienes que preguntar con fe o sea, si tú te, te estás burlando de esto no va a funcionar siempre parece que yo me burlo de las cosas pero no, yo soy muy serio o sea, dije de que Osla quiere saber y el péndulo se quedó así hermético No, no, no, voy a preguntar nuevamente Ok, ahí va. Péndulo poderoso. <risa> <risa> oh, no. Péndulo poderoso. ¿La carta que tengo en la mano es menor a 5? Dice que sí. Ok, es sí, sí, sí, efectivamente sí es menor a 5. Vamos a hacerle otra pregunta al péndulo poderoso, ¿sale? Hazle una, una pregunta personal, a ver. Voy, deja, deja para que la, que la gente vea que sí sirve y después ya vamos con las preguntas personales. Okay. Ya dijo que si era menor a 5, sí es menor a 5, ahorita lo voy a mostrar. Ahora la siguiente pregunta. Péndulo poderoso. La carta que tengo en la mano es de copas. Dice que sí. ¡Qué mentiroso es el péndulo poderoso! Bueno, dijo que sí. era adivinanza el péndulo poderoso! ¿eh? Era, era un uno de oro Vamos, uno a uno. El péndulo poderoso no pudo con esta. ¿Cómo no... es? A ver, explícale a la gente cuando, es, cuando dice sí y cuando dice que es no. Ok, cuando dice que sí, el péndulo es apuntando hacia ustedes, así, hacia la pantalla. cuando dice que no, hagan de cuenta que hace esto. También se usa mucho para saber el sexo de un bebé. Y me ha pasado que está una mujer embarazada y yo no sé si tiene más hijos o no. Y pregunta como, ¿qué, qué va a ser mi bebé? Y primero me sale, por decir, una niña. Y le pregunto, a ver, ¿pero usted tiene hijos? ¿Tiene una hija? Y me dice, sí. O sea, los primeros primogénitos que señala son los primeros que tiene. ¿Me explico? Mm. Y eso me llama mucho la atención cuando es como preguntarle del género siempre a personas también que ya tienen hijos como que, ¿cuántos hijos tiene esa persona? Y te marca de que una niña, un niño, un niño, en el orden que llevan, los, que llevan los hijos. A ver, vamos a hacer una prueba personal, ¿sale? Ok. Vamos a preguntarle al péndulo si en el 2022 voy a tener un hijo. ¡Hala, qué miedo! Ok. Creo que va a decir que no. <risa> a ver, péndulo poderoso. En el 2022 tendré un hijo. Dice maybe. No, ¿qué? Dijo, vea, o sea, vean, yo no estoy haciendo nada. El tablero está aquí el péndulo no, está pendulo. señalando hacia este lado, y ahí está, no se alcanza a ver, pero ahí está maybe. No, no chingues, péndulo. O sea, no dijo que sí, no dijo que no, dijo maybe. Ah. Y es raro porque es raro que salga maybe, la verdad. Ah, es raro. Es raro, o sea, está, ese péndulo conmigo está medio indeciso, ¿eh? Sí. Mira, dice Violeta González, Melissa: yo quiero, dime el oráculo. Este, ¿el oráculo? ¿Eso dijo? Dijo, dime el oráculo, soy cáncer. Es que sí tengo el oráculo, pero... Es como una lectura diferente, o sea, no es, es como aquí con el péndulo que podemos nada más preguntarle algo y que responda. Sería como tirarte las cartas en general. ¿Qué es decirte el oráculo? O sea, ¿decirle lo que le va a pasar o...? Es que hay cartas del tarot y hay cartas del oráculo. Yo tengo dos oráculos y haz de cuenta son mensajes específicos, el oráculo. Por decir, las, el tarot te lee la energía del momento lo que está pasando, lo que puede pasar en el momento, dependiendo cómo esté tu energía en ese preciso momento, como lo explicó Erika. Y el oráculo ya es como, ya cuando terminas tu tirada del tarot, puedes hacer un, eh, puedes preguntar y que te den un mensaje muy específico. Oh. Y así vienen, o sea, viene tal cual el mensaje, no hay como una interpretación. A ver, entonces, digamos que me va a salir el oráculo, va a ser la carta número 15. Mira, por decir, ahorita el primero que estaba es Leo. Ajá. Es luna llena en Leo. Sí. Y el mensaje es que no te detengas, que sigas tu camino. A ver, por ejemplo, yo quiero que la carta 15 sea mi oráculo. Cuenta del 1 al 15 y la 15 va a ser mi oráculo. No a funciona ver. así, pero lo voy a hacer así. <risa> sí, no, okay. no, pero dale, tú dale. Okay. Cuando pasan este tipo de cosas, no sé, cuando haces una lectura, este, mueves las cartas y de repente se cae una o se caen dos o sale una, yo lo tomo como una señal, por decir ahorita que estaba Leo y que estaba este mensaje, para mí es como, alguien tenía que escuchar eso. Ah. Y cuando lo viene tan específico como un signo, no sé, de pronto que haya personas de ese signo que lo necesitaban escuchar porque va dirigido a ese signo, o personas que tienen a su persona especial o a alguien importante en ese signo. Ok, okay Bueno, la carta 15 dijiste. Sí, no funciona así, pero... Lo... No que lo, lo voy a hacer porque yo creo que esto no lleva como... Este, como un orden tal cual, siento que funciona a través de la energía, y si hay buena energía, no importa la manera en la que lo hagas, ¿me explico? Ok, okay. Pero, ¿hace cuenta de eso que estoy diciendo ahorita? Es una mentada de madre para todos los tarotistas. <risa> ya me está faltando el respeto a los ¿qué, ¿Qué le pasa a esta? Sí, pero, oigan, yo sí creo, tú dale, tú dale. de verdad, Dale, yo de no, verdad no. creo que esto es con la energía, o sea, lo creo en verdad. Sí, yo y, lo creo también. Y muchas personas se han acercado a mí nada más para que les vuelva a leer las cartas porque algo hay de eso. Obviamente no los trato de engañar porque no estoy generando nada, nada de dinero, <risa> o sea, no es una estafa, no es nada, ¿ok? Bueno, carta Ahorita, 15. Ahorita vamos a escuchar uno de los audios de Awitz, ya Awitz, tranquilo, tranquilo, tranquilo Awitz, ya vamos. Dice Benjamín, yo uso el péndulo y las varillas de radiestesia. Sí, Benjamín también es bueno haciendo eso del péndulo y las varillas de radiestesia, ¿eh? Sí me ha mostrado algunos videítos. Benjamín ya también le hace al psíquico. Psíquicos están entre nosotros. <risa> ok, es un capricornio. ¿Un ¿Qué capricornio? Sí, ¿qué signo eres? ¿Yo? Sí. Este, no voy a decir primero, démelo si quieres. <ríe> ¿Qué signo eres, Slack? Pisces. Ah, eres Pisces. ¿Tienes algún Capricornio importante en tu vida? No, no sé, no creo. Dice que eh, tu trabajo, que el trabajo duro que estás haciendo. Ajá va a tener sus recompensas va a tener sus frutos viste como si era como que lo que necesitaba escuchar y como que en lo que estoy enfocado y trabajando exactamente era eso exactamente eso o sea que sí funciona así fíjate y aquí son mensajes te digo súper específicos súper claros y súper así como nada más el mensaje este no no entramos en el lío de hacer toda una lectura del amor y de la salud y de todo esto, simplemente es un mensaje que a lo mejor necesitas escuchar. Y cuando no no eres de ese signo o no hay una persona de este signo en tu vida, yo lo interpretaría así como en este aspecto que nos está hablando del trabajo, va a haber un Capricornio que va a ser alguien importante para el objetivo que tienes o de pronto ya lo está y no te has dado cuenta que es su signo porque nunca nos fijamos en eso en realidad. Sí, ¿no? ¿Tú qué signo eres? Yo soy Leo. Tú eres Leo. Ah, sí se nota. Ay, por favor. No, la verdad sí se nota, pero... Sí, sí se nota. Sí eh. se nota que eres Pisces. ¿Sabías que Bad Bunny también es Pisces. Ah, sí. Oye, anoche soñé con Bad Bunny. ¡Qué chafa! Ay, qué padre. ¿Qué soñaste? Yo tuve un sueño erótico con él. <risa> no puede ser. Oh, Dios mío. De verdad. Papá. Yo no lo podía creer, pero sucedió y yo solamente estoy agradecida con mi subconsciente. ¿En serio? <risa> sí. Yo, yo sé que Bad Bunny venía a mi casa, y yo dije, ¿Este güey por qué viene? O sea, no, no era como que Ala está aquí, voy a grabar un video con él. O no sé. no. <risa> <risa> es no. que estaría padre que este le preguntaras cosas paranormales, no, no sé. ¿A Bad Bunny? <risa> sí. Yo pensé que era el oráculo. Déjame ver qué signo es? Andrea, qué signo eres. Escribe... Ah, Andrea también es Leo. Dice Andrea que es Leo. Ey, es ¿tú? un signo muy, es el mejor signo, la verdad. Oye, pero a ella no se le nota lo, lo Leo, pero a ti sí. Sí, porque Andrea es súper artística y muy creativa. No sabía que era Leo, fíjate. ¿Cómo no vas a saber de qué de qué día es Andrea? Uy, no sé, en el agosto, junio, julio, agosto. ¿Cómo que no sabes, Ox? <risa> no sé, o, agosto, ¿no? Yo creo que es agosto, Andrea. Agosto que, 15. ¿Agosto 15? 15. Ah, está, está cerquita del mío. ¿Tú qué eres? Agosto 12. ¿Agosto 12? ¿A poco casi? Sí. Oh. Somos súper leos porque estamos uh, en, en, en medio casi. Ok, entonces sí funciona así con lo del oráculo. Eh, que alguien escoja un número de carta y le dice su, su suerte, ¿sale? mira en serio? Sí, tú tranquila aquí los que leen las cartas no nos van a estar viendo Bueno, tengo otro oráculo aunque podríamos seguir usando el de el que estaba usando ahorita que era el oráculo de la luna pero sí. tengo otro que también me gusta porque también el mensaje, que los mensajes que dan son más claros y es un oráculo cósmico, es este Ah, ¿un oráculo cósmico? Sí, pero voy a hacer esto. Voy a sacar una carta del oráculo sí. de la luna para ver un signo. Y fíjate, a lo mejor también el primer mensaje que salió estaba conectado con Andrea, porque era Leo. No, el, prim no, el primero era Capricornio. No, el que te dije a ti era Capricornio, pero cuando ah. yo recién saqué los, el oráculo, me salió un Leo. Ah, salió un Leo y qué decía? No me acuerdo. No lo recuerdo, y porque era para ti también. Como que para mí también, dice, no, porque yo las estoy leyendo para ustedes. Mira, que ha estado do haciendo donaciones toda la noche. Hay que, hay que ver qué. porque dice: Yo soy super Scorpion. Y dime, ay, cómo, qué miedo. Y dime cómo será mi futuro. Aquí en este canal, no queremos Scorpion. Te voy a enseñar la foto por si la ocupas, ¿ocupas su foto para verla? Para que le digas su futuro. Este. ¿Awit? ¿Ah, pues es que yo no hago eso tal cual así. Que... <risa> Digo, yo yo super hago eso, siempre lo he hecho. Exacto, exacto, aquí nadie se va a enterar <risa> de nada. Es que siento, o sea, yo yo voy a hacer esto, ¿ok? Sí. Solamente quiero que sepan que cuando yo lo hago, de, cuando entro en el mood de no prestarme como a jugar, es muy profesional, ¿saben? Y han salido demasiadas cosas que a mí me han impresionado. Pues intenta que esto sea profesional con lo que le vas a decir a Awitz, porque él es una pieza importante del programa, todos lo conocen, creo que tú eres la única que apenas lo estás conociendo, entonces <risa> va a ser interesante que le salga. Ahora entiendo que es Escorpio, ok ¿Quieres ver su foto por? Sí, vamos a ver su foto. Vamos a ver. Su de foto. pronto, va... sabes qué, yo sé leer las fotos de una manera no tan clara, pero sí sé leerlas, este, y si sí, puede ser una foto donde se vea muy, muy, muy cl clara su persona, o sea, que no sea como una foto editada o sin brillo o así. Ajá, aquí ahorita ya lo voy a mostrar, ya lo voy a mostrar, ya lo voy a mostrar. Ahí está. Ay, Esa... no se ve. Necesito que no tenga lentes. Ahí voy, ahí voy ni sin Ni gorra. gorra. También la tenemos sin, sin lentes. O sea, pero la gorra hace sombra en algo que me quiero fijar yo, que ah, es, los ojos. es en, la, en, en los ojos, pero también en la frente de la persona. A ver, Awitz, manda una foto ahorita con luz en tu cara para que Melissa ya lo <ríe> va a hacer profesional. Ya lo va a sí. hacer. Este, de acuerdo al culto wicca en la que ella está inmiscuida. Oigan, pero esto es totalmente cierto. Debo decirles que yo cuando quise empezar a hacerlo eh, de una manera como más profesional. Sí. Me, te digo, me sorprendí. Porque antes, lo, lo, de hecho lo empecé a hacer cuando estaba como en secundaria. Y yo la baraja que leía era la baraja española. Ah, ¿sabes? Aquí tengo una española, una baraja española. Y lo hacía <risa> con pura interpretación, pero ahora sí tengo mis cartas de tarot. Cuando yo inicié en, en esto de ser Wicca, sí. decidí pues ya empezar a usar como cartas de tarot. Dicen que quites a David. Miren, y mis, mis cartas están súper bonitas, la verdad. Son las que yo leo. Al momento que obtienes una de estas cartas, también vienen con, digamos que, eh, una clase de espíritu. Okay. ok. No un espíritu malo, es como un maestro guía, digamos. Ok. Entonces, ¿Qué? si ustedes ven que Ozlak se ríe, yo no lo estoy haciendo de broma, solo quiero dejar eso bien claro. Él se es que va a estar riendo porque él no cree. No, porque pero... son mis sueños. Rizoña, entonces. Pero esto es muy, esto es en serio La vida me lo ha demostrado Y de hecho tuve que dejarlo de Hacer bastante tiempo porque yo ya no podía eh, Primero Llegó demasiada gente, demasiada gente Incluso cuando de repente hago en vivos en TikTok Con el péndulo hay demasiada gente Y yo ya no podía Porque yo siempre lo he hecho de, de una manera Gratuita, nunca le he cobrado a nadie Por hacerle una lectura del tarot Ni por, nada, na, nunca he cobrado nada de esto me voy a poner serio pues para que Melissa no se sienta así. Yo a toda la gente de YouNow que nos está apoyando ahí con los likes, 8.439 likes. Cristina Landazuri, ¿qué onda? Como cinco años que no apareces en las transmisiones, Cristina. Un cinco saludable. años, oh Dios mío. Sí, es que hay, hay gente que de pronto ha estado en las transmisiones, se va y regresa y yo creo que que ya no se acordaban de mí, no sé, pero qué bueno que estén regresando a las transmisiones. Bueno, yo creo que, yo no estoy peleada con hacer las cosas así y divertirnos, uh -huh. este, creo que me sentiría muy relajada como haciéndolo de esa manera, y ya si ustedes, es que no, quedaría mal, porque les, les iba a decir, si ustedes quieren que esto lo haga para ustedes de una manera profesional, búsquenme, pero lo intenté hacer y se me saturaba o sea no no podía con tantas personas que en realidad lo buscan y a las pocas personas o muchas personas que les llegué a ayudar son personas que a la fecha me siguen buscando entonces yo por eso sé que es algo que es real sí o sea en resumen melissa lo va a hacer bien profesionalmente es real se lo va a hacer a, a, a wits ahorita y yo voy a estar serio <risa> O sea, dije que podía reírte, que si lo hacemos de una manera chistosa, yo no tengo problema. Yo no. no Mira, esto, esto, yo creo firmemente que funciona con energía y esto simplemente es un medio de comunicación que tiene el universo con nosotros y con nuestra energía. No es como la carta sea mágica y tengamos el destino trazado. Simplemente es tu energía de ese momento y es un medio de comunicación que tiene el universo con nosotros. Y ya hay personas que son más receptivas, que reciben señales, que, que saben identificarlas y que eso es su, como medio de comunicación. Hay personas que no son tan receptivas y ocupan de esto para entender los mensajes que tiene el universo para con nosotros. Es lo que bueno, pienso. Sí. Ya lee el oráculo. <risa> ya cállate así. <risa> ya te entendimos que es personal <risa> el asunto. Ok. Pero o sea, no tengo ninguna foto de él como quiera. Ahí está, está así Necesito tengo. que no tenga gorra. Ah, ah, witz, toma una sea, foto sin su frente gorra. así, su frente así, descubierta, que tenga buena luz. A ver, es que un video te sirve. Eh, preferiría una foto y de, de hecho las, las fotos. <risa> La foto estaría muchísimo mejor, es que trae gorra y lentes, o sea, si alguien quiere compartirnos una foto que se vea nítida, que no traiga gorra y lentes. Sí, exacto, que sin gorra y sin lentes, a ver, híjole, eso ya lo no se ve. No, estoy buscando alguna foto, pero no hay. Ok, entonces a, a wits ya no le va a salir nada. Ah, no, sí, ya, mira, ya me mandó una. Ok. Mira, ahí está. ¿Esa te gusta? A ver, a ver déjame. Ver, dale zoom. Ahí está. Puedes tomarte la una como más de frente. <risa> o sea, es que hay demasiada luz, no me funciona. Mira, te voy a dar un ejemplo de foto que funcionaría. A ver. Porque también que no tenga como mucho brillo, mucho contraste. Pero pues alguien más que pueda mandar su foto. Ok, alguien que mande su foto. Pero a ver, dale el ejemplo, Melissa, ¿cómo quieres la foto? es este, Como de de esos de de, de la escuela de cédula de estudio no una foto ah, normal es que se pueden ver varias cosas no sé si poner la foto una foto aquí de alguna camisa blanca en blanco y negro con el pelo recogido <risa> con traje de preferencia porque si no no no vamos a leer nada esto es formal okay. foto de persona <risa> A ver, déjame ver si ya mando otra Porque es que no puede ser que Ah, mira, ya Ya mando una esta, esta está ya mejor, ¿no? A ver, dale zoom A ver Ahí está Ya okay, Haz la no más grande Espera, espera Eso es todo, Eso es todo. no puedo hacer la más grande ¿Eso es todo? Sí Es que la estás viendo, ¿Dónde? en no mi sé. en mi laptop sí está se ve grande o a lo mejor para lo que tú necesitas necesitas más ok esa podría funcionar pero inténtalo es que hay algo en particular que se marca en la cara las no arrugas de la frente <ríe> sí no, o sea, sí, pero eso no es lo que buscamos. Hay Ajá. algo que, que se marca demasiado, pero si hay una luz así no nos deja ver lo que se marca. O sea, esa foto también está no sé, mira, por ejemplo, una foto así que sea como la persona totalmente de frente, ¿sabes? Como así que te la tomes de que no así, no así, no así, tú, o sea, que está totalmente de frente. Para, para cédula, por favor, güey. Una foto es. para cédula. Oigan, es que si queremos hacer esto. Dice Melissa, la profesional, que necesita ser profesional en el asunto. ¿Sawits? Una más, una más bueno, a, a Bueno, vamos a hacerlo moquesco, ¿ok? Con esa foto, ya. ¿Ya? Ok. Sí. okay. ¿Qué, puede, ¿Qué busca? Digo, su oráculo. Vamos a ver su oráculo. Dile que te diga un número. Del 1 ah, al 7, un, un número del 1 al 7, Awitz, ah, en, el, en el chat, del 1 al 7, Awitz, ah, un número okay. del 9. En siete. realidad estoy pensando que su número es el 9. Awitz, ah, un número del 1 al 7. Ok. Eh, intuitivamente, a mí al ver la foto de Awix, me vino el número 9. Ok. Y el mensaje que me salió con el número 9 es en, está bajo el signo de Géminis, y dice que las respuestas que él necesita vienen en camino. Oh. Las respuestas que él necesita vienen en camino. Fíjate que sí tenía... Muchas preguntas y respuestas sin concretar. Fíjate que sí le estás atinando, ¿eh, Melissa Sí. No es que yo le atine, pero... Así, o sea, esto sí sirve. Supongo que Awix en este momento es una persona que se siente perdida, precisamente porque no encuentra algunas respuestas que necesita. Probablemente también se sienta súper solo. Preciso mensaje. A ver, Elena, manda tu foto, porfa. Ahorita vamos a hacer este, la misma con Elena. O sea, es con gente que ya conozco más o menos, para que yo también diga, ah, no, sí, sí, sí, tiene algo que ver o no. Entonces, a Elena sí la conozco. Manda tu foto, Elena. Ok, ya, ya Melissa está demostrando sus poderes wiccas, ya está más concentradita. Ya estoy, o sea, tengo mucho sin hacer esto, también quiero que sepan. No, no, ya, ya parece que sí, Melissa ya se concentró, y ya empieza a sacar los poderes. Eh, Elena, ándale, Elena, dice que zafa. No puede Ay, ser. ¿por qué? Ándale, Elena, te muestro la que trae de, de su perfil, Elena. También lo que siempre les digo es que no se claven de pronto cuando hay una respuesta que a lo mejor no les gusta, porque es nada más la energía de ese momento. Y ustedes tienen todo el poder de cambiarla a lo que ustedes quieran. Simplemente se trata y va a sonar súper romántico, pero en verdad lo creo. Oye, mira. Vibrar ah, en gratitud. Déjame dar este mensaje súper importante, Osla. Like! Simplemente tienen que vibrar en amor, gratitud y abundancia. Y ya, era todo. Gracias. Ahí está, Weitz, con la foto que tú necesitabas. A ver. Es lo más cercano que puedo hacer el Zoom. ¿Cuál es el nombre real de Awitz? ¿Cuál es tu nombre real, Awitz? ¿Crees que tú con tu poder pudieras saber el nombre? No, pero veo como... No sé, sea, a lo mejor me estoy equivocando. Digo, yo nunca he hecho esto de manera continua ni nada, pero no sé si él o su apellido o alguien cercano de él o alguien importante de él tenga en su nombre una B chica. Una B chica. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, Witz? Dice José Flores, tiene ojos tristes. No creo que sea de su nombre. Pienso que puede ser de alguien más. Alguien más que tiene... Una B chica en su, en su vida A ver, a lo mejor me está escribiendo aquí en el chat Es que Awitz, como que Pero no estoy muy segura Igual la foto no es muy buena Estoy tratando nueve es mi número que uso en mis Ay <risa> El nueve es el número que uso en mis contraseñas Y escucha mis audios los tres Y el texto que te mandé No te hagas guaje Dice Awitz. <risa> escucha mis audios Violeta se pasa de lanza ¿Qué dice Violeta? Déjame encontrarlo, ahí está ¡Ay no, Violeta! ¿Qué te pasó Violeta tan bonita y tan grosera? No, yo soy igual, Violeta me caes bien ¿Qué signo Violeta? Creo que es escorpión Mira, Carlos Armijo dice que ya mandó una foto Vamos a ver la foto de Carlos Armijo Y ahorita escuchamos los audios de Awitz Ahí está Carlos Armijo, ahí tienes la foto como la pidió la la señora eh, leedora de oráculos. Carlos Armijo, otro de nuestros eh, administradores, ¿qué le puedes leer a él? Mm, a ver, ok. Quiero saber primero si Agüits tiene alguien con B. ¿Esto ¿Es todo el zoom que le puedes dar? A, a, a este muchacho sí. Sí es todo el zoom. ¿Él quiso, ¿Él quiso esto? Carlos Armijo, sí. Estoy tratando, pero no veo ninguna letra como muy distinguible. Creo que veo como entre un número 2 o un número 3. No estoy segura. Creo que es más el número 2. ¿El número dos? Sí. Dice Ay, Elena, siento que toca la guitarra. Se pasa. <risa> <Okay. risa> Vamos a ver el oráculo que me saque. Me es ser <risa> no prejuiciosos. Deja, veo el oráculo que tiene. Ok Necesita una lona, dice, chingando en Chuna, dice que necesitas una lona. No está diciendo nada de, de un signo en particular. Es la luna luna azul. Ajá. Y toma? el mensaje es que creas en lo imposible. Oh, que crea en lo imposible. Sí, sí. Okay. El color azul debe tener algo, algo que ver. Y como el clima, un clima como frío. A ver, Evelyn, Avilet, pues manda tu foto, Evelyn. Manda tu foto, Evelyn, para que Melissa te sí. lea el oráculo. Quiero ver si tiene una letra, pero no, no veo ninguna letra. Yo sí veo una G. ¿Ves una G? Ajá. ¿Dónde? Así como en su cara, como que su cara me dice gg gg Jejeje al mijo ¿hay algo interesante con la letra G? Tu esposa, tu novia Tu mamá, una mujer y G Una mujer con letra G La G es de Ox, yo la verdad no veo ninguna letra <risa> <risa> G de Géminis, dice Carlos Armijo. A veces se reflejan letras cuando hay una persona como que puso mucha de su energía en ti y se refleja la letra de esa persona como en una parte de tu cara. Y a veces también está relacionado con que alguien te hizo algún tipo de brujería. Ok. Dice la G de Genitálica. <risa> A ver, otra foto, otra foto. Otra foto vamos a ver. ¡Vitalica! <risa> <risa> ¡Vitalica! <risa> <risa> a ver si pasa. Ok, Evelyn, a ver, ¿dónde está Evelyn? Pienso que, que, que, no se que puede ser Virgo también. Ah, sí, sí se nota, Evelyn, sí se puede. Ahí está Evelyn, pero ya van a empezar de perros todos, así que pues, árale, Evelyn. A ver, dale suma, Evelyn. Es todo lo que le puedo dar de suma, Evelyn. ¿Cómo crees? No sí. Necesito ver su cara de cerca. No, sí se ve bien, sí, sí. yo sí la distingo, pero es que no sé qué le quieres. Aparte lleva mucho maquillaje, no, no se le van a ver arrugas. Ay, no le quiero ver arrugas, quiero ver si tiene la letra que te digo. Dice David Monteverde, ay Dios, se nota que en Sonora hay gente que Dios ama. Puede ser, mira, puedo, puedo ver como puede ser un 4, puede ser también una H o una A. No Un 4, una bien. H, una A. Evelyn, ¿algo tienes que ver con un 4, sí. una H, una A? Voy a sacar el número 4. Sí, a ver, lee el oráculo, a ver qué dice. El mensaje que tiene el oráculo de la luna para Evelyn Mi número es el 81. Ok, es la luna creciente y es una carta como de mucha paz y libertad. Salen como mariposas y es como un ambiente súper bonito y el mensaje es que tengas fe en tus sueños. Luna creciente. Pues fíjate que sí le queda, creo, ¿eh? Una creciente que tenga fe en sus sueños. Sí, tampoco me salió ningún signo. Y como mucha paz y pajaritos y mariposas. Sí, refleja demasiada paz, también tiene el color... Bueno, también tiene un color como medio nostálgico. Está en ese punto en el que como ya va a pasar a la noche. Sí, la verdad, sí, sí tiene algo de nostálgica. Pero es cierta nostalgia que también da paz como algo liberador. ¿Sabes? Como cuando ya está cerrando un ciclo. Oh, fíjate como que sí le estás atinando, ¿eh? Ah, Melissa, quien te viera. sí <risa> Todo esto es intuitivamente. La verdad, hay un proceso más profesional aquí. Eh, eh, Evelyn, ¿qué este ¿Qué tienes, que, ¿Qué tienes que decir al respecto? Dice, ajá, gracias. Sí, fíjate, ¿eh? fíjate como que sí le estás atinando. No es atinada, esa energía pura, ¿verdad? Sí, bueno, yo así lo siento, aunque no sé si Evelyn estaba de acuerdo en que pusieran su foto, pero... Sí, ella dijo que usara la foto. Ah, sí, ah, ajá. bueno, ok, muy bien. Sí, dije, en ese caso cuando alguien no quiere, pues sí hay una interferencia como en la energía y así. Tienes que este, estar tú también dispuesto, o sea, si no no funciona. Las a dos ver, partes tenemos, tienen que cargar su energía. Tenemos otro amigo, dice que es el de camisa blanca. Ese es todo el zoom que le puedo dar y ahí está, me se sirve bien. Ok, le, ¿le vamos a leer a él? Sí, a él, a él. Ok, a ver, pongo más grande esto. Dice que... es que después la contacto para una lectura más extensa, dice Evelyn Dile que con muchísimo gusto Ahí está Evelyn. Bueno, Evelyn, con mucho gusto Veo algo súper marcado pero no alcanzo a distinguir qué es pero no se me hace como algo positivo Es como si fueran eh, tres energías muy fuertes en la vida de esta persona Igual como, no encuentro la letra, más bien son como energías. ¿Como energías que tiene alrededor? Sí, tres, tres energías. Y como mucha presión. Ok, a mucha ver. Mucha presión, vamos a ver, a ver, déjame ver si veo un número. Espera, espera. Sí, tengo que ver un número. Dice Munger, ya me dio curiosidad, ¿puedo mandar mi foto? <risa> <risa> Ay, no me encuentro. Sí, mi suéter navideño es de Scream, sí, sí, en mis historias de Instagram, en, en mi TikTok, en todos lados subí el regalo que me mandaron de Paramount Pictures. Ah, ¿te lo mandaron por la película nueva? Sí. Ey, ¡Qué padre! Junto, junto con la máscara. Ah, sí, a ver, sácala. A ver, voy, voy por ella. Yo voy a estar en silencio porque estoy... <risa> ah, ya vi un número, <risa> ya vi un número necesitaba esta concentración ok, vi un 8 vamos a ver qué mensaje tiene esta persona es la persona que quería que se le leyera o otra persona mandó una foto de alguien más y dijo, hey, lean la foto de esta persona lo cual sería súper feo de parte de ustedes 4 5 6. y vi un escorpio eso no quiere decir que él sea escorpio, pero el mensaje es uh, como que habla de una reparación, pudiera ser de tu ser, de ti mismo, que necesitas. Dice que mantengas tu visión como está. Si ya tomaste esa decisión que te va a liberar de lo que necesitas liberarte, lo tienes que mantener como que habla de un espíritu fuerte y de un camino difícil por recorrer. Pero no, no se ve nada negativo, o sea, se ve como que sin importar el tiempo lo vas a conseguir, eso es. ¿Ya le ya leíste el oráculo? Sí, es plena noche. Es sí, sí, plena sí. noche. Su cara demuestra que uno olvida su primer amor. <risa> Ay, qué groseros. Pero oye, ¿esa persona fue la que quiso que le leyeran su foto? O sí, es... sí, ah, todos, todos. Es... todos, todos. Todos son con permiso. Parece que yo estoy jugando, pero no. O sea, <risa> Tú poniéndome fotos de Google. <risa> no. Así, ah, fotos de gente. <risa> Google. Y que las tres presencias que son... ¿Eh? Las tres presencias, ¿quiénes son? Ay, yo no sé, o sea, ¿esa persona que te dijo? No sé, eso sí, no sé, solo mandó la foto. Déjame o presumir sea. la caja. Ok. Mira, aquí está la caja. Ay, qué bonita. Ahí para que la, la gente la vea. Y qué bonita, ¿cuándo sale esa película? El 8 de enero. Aquí venía la sudadera, esta que traigo puesta. ¿Esa, ¿Esa bufanda también venía? No, esa de tigrito la compré en otro lado. Y ahí está la máscara. Ah, te iba a decir, no combina tu bufanda. Sí, no. ¿Cómo <risa> <risa> no? no es para de frío. Deja a ver si me la pongo. Ay, qué padre la máscara. El suéter está increíble. Increíble. Quiero uno. ¿Qué más venía? Eh, pues una tarjetita de, una tarjeteca, no, no veo. Esa tarjetita. ¿Qué, dice la, ¿qué dice la tarjeta? Está súper navideño todo, me encanta. muy navideño. Dice enero 13 del 2022. Halloween no se acaba hasta que se estrena Scream. Súper bien, qué bonito, me encanta esa publicidad, esa, no, es, no se dice así, ¿cómo se dice? No sé, pero me gusta mucho. Sí, sí. ¿Qué sí. más? Venía el suéter, la máscara y la tarjetita. Exacto, sí. ¿Cuándo te llegó? Hoy. ¿Hoy? Sí, sí. ¿Y te pidieron tu talla o te mandaron la que se les dio la gana? Yo creo como ya me conocen, este... Me, me mandaron una que me quedaba. Pues qué padre, la verdad, todos queremos tu suéter aquí. Es que es que me invita siempre que hay estrenos de películas, me invita, entonces ya me conocen bien. ¿Y nada más a las de terror o a todas? a ah, la mayoría, la mayoría. Oigan, ayúdenme a llegar a ser como Ox y que me inviten a, sí. a, a, a películas. Que... Y me mandan regalos para ir. es que van a vivir para acá también porque todos los eventos son en Ciudad de México. Oye, es que cada que quiero ir tú me cancelas, entonces yo ya no entiendo. Yo ya no sé qué pasa. Y cuando yo te digo que sí vengas, eh, tú lo, entonces... te haces la loca. Ay, sí. <risa> Dice Elena, mejor ponte la OX. Cálmate, Elena. <risa> Elena. <risa> Esa Elena. Uy, tremenda Elena. Okay. Vamos a ver. Vamos a ver, una foto más. Ah, mira, Dios. Es... Ah, no. Yo tengo fleco, igual sirve la foto. Ah, a ver, vamos a escuchar el audio. Necesito ver tu frente de preferencia. Yo solo quiero aclarar que no mande ningún audio. Que... Ah, es esta Scorpion. ¿Cómo se llama? ¿Quién? Esta muchacha. Violeta. Violeta. Como, como Scorpion. <risa> es que digo que era Scorpion, ¿no? Ah, sí es Scorpion sí, mira vamos a mostrarla, ok, ahí está Violeta, Violeta, sí se ve bien la cara, ¿no? sí pero no veo su frente, ah Violeta, que debes de mandar tu frente, uh -huh. que se vea un poco más tu cara, que se vea un poco más la cara de Violeta, pero mientras puedes leerle el oráculo, ¿no? con eso, dice Violeta que no, Violeta, ¿qué está pasando? Pues con, con eso, este... Ay, ok. Violeta, dime un número. Del 1 al 7. Violeta, un número del 1 al 7, Violeta. <risa> que no me había dado cuenta que, que... Que como está su número telefónico, ya se viene todo, el, todo los... <risa> Hey, no puedo no puedo ponerle nada ahí. bueno ni modo violeta vas a tener que lidiar con estas hermosas personas violeta ni modo te van a tener que llegar un montón de mensajes de hola hola cómo te mandan mensajes a ti melissa cuando te quieren alguien que no te conoce cómo te mandan mensajitos este, ¿cómo que cómo? Sí, ¿qué te ponen? ¿Qué te escriben? Cuando no me conocen, dices? Ajá, sí, y quieren ahí contigo. Ah, ah oye, yo tengo gente muy creativa, de hecho, ¿Sí? me estoy orgullosa, sí, ¿Por porque qué? me mandan mensajes súper, eh, este, ¿cómo se dice? Como difíciles y largos, acá como muy pensados. Ah, sí, de que... para que no los mates. Y me gusta, siempre los leo y les agradezco. Sí, o oh, si sí, son así como muy este, normales, tampoco veo tantos mensajes, pero cuando son como muy, que, que se esmeraron en hacerlo, sí los abro y contesto y todo. Dice. La, la mayoría han sido así, la verdad, estoy muy feliz con eso. Sí. A ti te mandan fotos, ¿verdad? ¿A mí? Sí. No, ya no. <risa> <risa> Antes, <risa> No lo sé, Rick. Antes sí, pero ahora ya no. ¿Qué te mandan? Sí, fotos, sí. ¿Sí? Sí, sí. O sí. sea, si ¿sí es cierto eso de que nada más tienes novia y ya te dejan de mandar cosas? ¿Uno pensaría que, bueno, mucha gente como que empieza a mandar más cosas, no? Eh... Sí, yo creo que ya no he revisado <risa> Yo creo que ya no he revisado Estamos poniendo incómodos a, a No, no, no Pero sí, fíjate, pero, yo, yo pensaría que Que los hombres so, somos muy so, Somos, de verdad, somos muy tontos Yo creo para a escribir a las mujeres Pero las mujeres son directas, más bien Sí, eso sí, es lo que he notado este y ya pero no, fíjate que son pocos los mensajes que recibo de ese estilo, la verdad me, okay. me mandan mensajes así como ya viste esta serie o investigaste este caso o mira lo que pasó aquí y cosas así como súper interesantes y es lo que me gusta como de esos en vivos que toda la gente que llega como a mis redes tiene algo que aportar y todos, aparte de que siempre tienen cosas como eh, Muy informativas que aportar. Sí. Me... Por ese lado te llegan. Sí, bueno, no, o sea, me, me gusta que hagan eso. Pero a Violeta le van a llegar puros de hola, hola preciosa. ¿Qué onda? Sí, sí los con su numerote aquí. O sea, te han mandado fotos de, de Nepes, preguntan aquí. ¿Qué? No, ¿cómo crees? No, no, de eso es que no. Fíjate que he tenido suerte para que no. Ah, ¿sí? ¿Cero? ¿Ninguna? De, de, pues de hombres, ¿no? Ok, ya que Violeta no dice ningún número, voy ah, a intentar... Ah, sí, Violeta, y... que tenías que decir un número del 1 al 7. Voy a intentar que las cartas hablen por sí solas. Órale, pues, para que le veas el oráculo. Ok, ya se me reveló una. Dice que, ¿cuál es mi número, Elena? Si, sí, Elena, ¿sabes cuál es el número? Ahí está. Está en pantalla. ¿Quién dijo eso? Elena, que dice que cuál era el número, pero pues ahí está en pantalla. Ok, te voy a leer, te voy a leer tres porque se me revelaron tres. Y curiosamente las tres están súper relacionadas. Una dice que nada, nada bueno va a venir de esa situación. En la que estás pensando, la que te tiene pensando, que te tomes, la otra dice que te tomes un tiempo para respirar, alejarte de eso para ver las cosas como desde afuera, y que vas a necesitar hacer algunos ajustes. Y en todas se ve como la, la oscuridad, pero en una de ellas se ve mucha claridad. O sea que en resumen... Que, bueno, lo que yo entiendo por todo esto es que Elena a lo mejor está pasando por alguna situación ahorita, incómoda, que no le gusta, que no le trae buenos sentimientos o buenas sensaciones y que para salir de ahí, pues nada más necesita tomarse un tiempo, alejarse de eso que le está preocupando o que la está estresando y ya cuando tenga las cosas claras, tiene que hacer los ajustes necesarios para poder estar bien. Ok, Violeta, Violeta. Ok, ahí está Violeta. Estamos... Violeta, resumen, me va a ir de la chingada. No, para... De hecho, todo lo contrario. O sea, son dos cartas de oscuridad y una está muy, muy, muy clara. O sea, vas a salir de esa oscuridad a lo mejor y no, pero... Lo a lo mejor ya salió. le estaba yendo, ¿no? Ya le estaba yendo mal y ahora ya va a salir. Sí, o sea, porque hay una carta súper clara, muy, muy clara. Ok. Violeta, te van a llegar los audios de Awitz, dice. Ah, es que como filtramos ahí su número, pues sí, ¿verdad? Ya, la gente se la había olvidado y estoy recordando. Ahí está el número de Violeta, es cosa de que se acabe este video, le regrese un poquito y ahí. No, le tomaron captura, ¿no, ¿No los leíste? Sí, ay, se sí pasa. Violeta ¿tú? va a terminar cambiando de teléfono. Un abrazo para Arlu González, a Ru, gracias por estar en la transmisión, ¿cómo estás? Y a Carlos19, gracias por apoyarme con esos likes allá en YouNow, en TikTok también, pues a toda la gente le mandamos un abracito. Son dos horas de transmisión, Melisa, pues, ¿cómo ves que cuándo vamos a tener otro programa de Moco? Este, a ver, a ver, a ver, yo quisiera en verdad todos los días... Ah, pues las mujeres así son últimamente. ¿Cómo son? Pues que quieren todos los días. <risa> Ay, sí. Y ahora, ahora resulta, a ver, tengo que checar mi calendario de trabajo, porque, oigan, yo trabajo, no tengo novio, no hay nada de eso, simplemente tengo un trabajo que podría decir que es mi novio porque exige demasiado tiempo de mí. Hasta los domingos. Mi relación tóxica es con mi trabajo, ok. Este, ¿A qué estamos hoy? Estamos a 6 del 12. ¿Qué meses? Ay, estoy checando noviembre, me da bien. Por aquí tengo mi horario. Ay, está muy silencioso todo. A ver, vamos, bueno. ¿vamos a escuchar el audio de Agüiz también para que no diga que que no lo escuchamos, porque dio muchos eh, superchats. chats. ¡Ay, stop! ¡Ah, no! A ver, ¿qué día, ¿qué día dijiste que era hoy? Hoy es 6 Lunes. ¡Ay, esto no es de diciembre! ¡Ah, no, sí! <risa> Creo que podemos... Eh, ¿Dijiste que era 6 Ya mañana 7 Podemos el miércoles. ¡Ah, miércoles! ¡Órale! Sí, miércoles. Miércoles sin problema, sí. ¿Tú trabajas en México o en Estados Unidos? En Estados Unidos. ¿Y a veces vienes a México? Sí, en México uh, hay alguna familia mía. ¿Pero a veces cuándo? ¿Entre semana? ¿Como tres días en México y cuatro días allá? A veces, este, si el tiempo me lo permite y no salgo tan tarde de mi trabajo, voy y como allá y hago todo eso allá y luego ya me regreso para dormir. Ah, ¿porque cuánto tiempo te haces a México? Bien poquito, o sea, nada más es lo del, lo del puente y ya. Ah, o sea, está pegada. Sí, que no esté larga la fila ni nada de eso, pero en realidad sí, está el tráfico despejado, de es cosa de 15 minutos que yo cruzo la frontera. Mira, Elena ya, ya mandó su foto. Dice que si sí, sirve esta. A ver. ¿Elena es la que ya le habíamos leído esto? No, no, Violeta fue la que leímos. Elena es esta. No, pero fue otra persona. No, Elena no le leímos. Ok, a ver. Pero, pero que si te sirve esa foto. Me gustaría ver tus ojos también. A ver, es que está bromeando, pero ahí te la voy a enseñar. <ríe> Elena, no bromees aquí. O sea, ¿qué te pasa? Ni que fuera moco. A ver. Ahí Elena, está, en tu foto Elena. podemos ver que ocupas un retoque. Ay, que dices, estoy grosero. Claro que no, Elena es perfecta, groseros. Ahí está Elena. También se le ve el número, ni modo Elena, ¡Oh, no, puede ser! no, no, van a empezar de perros, ¿sí? ya, ya los vi. Oye, es que todas están bien guapas, ¿cómo le haces para tener? Pues, todas las mujeres son guapas. Es verdad. Ok, a ver. De todos los hombres son bien perros, por eso digo. Ok. Pobre Elena, pobre Elena, perdóname. Ok, pero... veo, veo, veo una A. Veo una A. Estoy intentando ver un número. Ponla a la frente. A ver la foto de la frente, foto de la frente. Aquí creo que veo una A. Ahí está la frente. <risa> <risa> a ver, quítalo del WhatsApp. Ahí sí se ve. Ahí creo que sigo viendo una A. A ver, hazlo más chiquito. ¿No es una M? No, yo veo una A. Ok, una A. ¿Tiene algo que ver, eh, Elena, una A en tu vida? Y el número, veo el número. Creo que es. Ah, también veo una E. Una A y una E. Uh -huh. Y el número veo un 1. Veo... veo como. <risa> No sé si sea catorce. Ah, no, veo un 6 Aquí hay un 6 okay. ok. Vamos a ver su mensaje con el número 6 Voy a agregar tu número, Elena, porque por eso no <ríe> aparece tu número. Pero es que no sé por qué no está aquí agregada. A ver... Ok, a... me salió algo con el signo de Tauro. ¿Algo con el signo de Tauro? Sí. El color verde, el signo Tauro, el signo Virgo. Ok, voy a tomar una más. Ok, dice que tú eres muy muy buena. Eres como más que buena, como que eres suficiente. ¿Qué es buena? <risa> ¿Qué es buena. <risa> buena pero para nada, dice. <risa> no, no es cierto. No, no, dice que eres muy buena, que eres suficiente, no sé si alguna vez te has considerado que no lo eres o algo así, pero dice que eres muy buena, ya sea en lo que haces o tú como persona, pero yo digo que habla como más de ti, porque la imagen es como una mujer. ¿Buena y... persona? <ríe> Oxlack. <ríe> sí. ¿Qué signo allá. es? ¿Qué signo es ella? Ok, dice que los, los sueños que tienes necesitas ya poner un plan en práctica para poder llegar a ellos bueno eso sí ahí sí tienes razón este que es lo único que te falta eh, puede que sea que vas a ser muy buena en eso que estás planeando o que sí hable de ti que es que yo siento que habla de ti y habla de sí del signo virgo del signo tauro y que trates en eso que tienes planeado ser tú la que hagas el primer movimiento o sea, ya sea que, te, que se te ocurrió una idea para hacer algo y le estás dando muchas vueltas y no, no has llevado a cabo eso, hazlo tú primero a alguien antes de que alguien más cumpla el sueño que tú tienes. O sea, no dejes que otra persona se quede tu sueño. Oh, y, le, pueden, le pueden ganar, eh, le pueden comer el mandado. Pues ponle pues, tú que no, pero nada más dice que des tú el primer movimiento que lo hagas. Haz tu plan. ¿Qué dices que le tocó? práctica? Y, y ya, ¿qué? ¿Qué signo le salió, dices? Le salió Virgo y le salió Tauro. Virgo y Tauro, a ver. Ve, y tú? el color verde. este ¿Cómo se llama esta muchacha? Elena. Ah, sí, Elena. <risa> <risa> que, no me la, que no me quiten a mi hombre, dice Elena, B ¿Algo que ver con Tauro y con, con Virgo, Elena? Pues, no, no habla así como del amor en sí. No, pues es que ella no tiene amor. Deja, o sea, a ver, ¿esto que es? ¿Puro prejuicio de qué se trata? <risa> Dice Margarita Costa, vamos a hacer una tanda para pagarnos cirugías plásticas y ser hermosos y hermosas. ¿Quién jalo, jala? Yo jalo. Pero te... no, yo jalo a lo de la tanda si yo soy el número uno de la tanda. ¿Te quisieras hacer una <risa> cirugía? Obvio. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿De qué te daría cirugía? Ay, híjole. De mucho, de todo, yo creo. ¿En serio? Sí, es que ya hay tanta cosa y luego ves cómo quedan y se ve bien bonito y pues es una idea bastante atractiva con la que coqueteo bastante seguido. ¿Estás leyendo comentarios o estás hablando de ti? <risa> yo estoy hablando. <risa> estoy hablando mientras leo los comentarios. <risa> ¿Qué, qué, qué? ¿Y tú? ¿Tú te harías algo? Este, no, yo ya estoy, me gastaría mucho dinero, así que, ya con que pienses que yo trabajo en la radio de... ¿De qué era? Radio de música grupera. El grupera? <risa> Pero eso no fue de la manera en la que lo tomaron todos. Yo, yo no sé qué me operaría. Yo no, o sea, operarme de algo ya no, yo creo que ya no. Dice Elena, qué, qué chafo, nadie me mandó WhatsApp. <risa> Nada más cuando se acabe eso, regrésenle, ahí tienen su, el número de Elena. y ya. Dice Japan, Japan o letras chinas. Ella no tiene amor porque no me ha conocido aún. No, no, no, no. Esa mujer es. <risa> Es perversa, como la de la novela. ¿Cuál? ¿Qué signo es? A ver, dime su signo y yo te digo, sí, puede Elena, que tenga razón. Elena, Ajá. ¿qué signo eres? Es que los Pisces son tan sensibles, ¿Yo? tan sensibles, los más llorones del zodiaco, los más sí, sí, neta llorones, Pisces, súper sí. chillones, así, sí. que cualquier signo se les haría malvado, la verdad. Sí. Son sí. muy empáticos, son muy sensibles. Tienen sus cosas buenas, pero es, son demasiado llorones. Sí, fíjate, yo soy Pisces, y me eh, identifico con lo que dices. Es que sí, tienen esa fama. Sí soy. Dice Elena que es Pisces, no es cierto, Elena, no creo. Elena es Pisces? Dice, pero no creo. No, es, no, no eres Pisces, Elena. Elena es como Tauro, Leo, Escorpión, algo así. Si dices que es malvada, si dices que es malvada, podría ser escorpión o capricornio. Algo así ponzoñoso, sí. Todavía acuario. ponzoñoso. <risa> <risa> Pero si es Pisces, no creo que sea malvada. Dicen que nació el 5 de marzo, yo no sabía. ¿Quién sabe? Mi esposa es Pisces y no le sacas ni una lágrima, dice Jorge García. Yo a todos los Pisces que conozco, sí los he conocido muy, muy de esta, muy sensibles, ¿eh? Fíjate. Son muy sensibles, sí, o sea, tampoco es que llorar literal, ¿sabes? O sea, pueden ser pers personas como nada más que sientan más las cosas. Soy malvada, brujita que se ve. ¡Brujita, qué signo eres, escorpión! Dice, mi esposo es francés y yo alcohólica, ¿qué hago? Entonces eh, Beatriz, que yo jalo para la tanda de hacernos cirugías, no solo psicológicamente que... son muy débiles, dice Andy Girl que somos muy débiles. Uy, ya, ya me acabaron a mí con mi signo. Es un signo bonito, la verdad. Ay, <risa> ay, ay, me... Sí, ya que te queda, <risa> no, pues sí son más sensibles de lo normal, también influyen los cánceres, también de hecho son bastante parecidos a, a los Pisces en ese aspecto. Sí, exacto, exacto, sí. Tienes sí. razón. Uh -huh. Sí, la tengo. Dice, mi hijo es Pisces y es tal cual menciona la niña, ella, la niña. La niña. <risa> Ahora voy ser la niña. A ver, sí, a ver, cámbiame el nombre, ponme la niña de una vez. <risa> ella, la niña. <risa> a ver, sí me lo quiero cambiar, me gustó. De entre todos, pel Pelos de Maruchan ha ganado, entre todos nada más fue Pelos de Maruchan en realidad Pero ah, ganado... Vamos a escuchar ya el audio de Awitz para terminar esto, porque si no Awitz okay. se va a infartar de lo enojado que porque no, Porque es no Scorpio leemos su, No leímos su, su mensaje Dice Meli, lee mi oráculo, soy malvada ¿No? eh, Margarita, yo veo sí, no que sé Mira mi nombre Ox Ella, la niña Así me va a quedar <risa> Miren, ni la cámara me puede apagar Ella, la niña Es que aparte, el ella es como Ella <risa> Está haciendo de película de terror Ok Ah, ah Witz, vamos a escucharlo Pero si has, visto, si has visto ese video del dios Eolo, ¿no? ¿Del quién? Del dios Eolo. No. Él, él es el que dice ella, la niña. Ah, ¿no fue la señora? Sí, también, o sea, en, ¿Ella? La, en, ¿La el, chat, en el chat te pusieron ella, la niña. <risa> y así dijo el dios Eolo. ¿Quieres escucharlo? Sí. No puede ser que no conozcas al dios Eolo. No, estoy cero con eso. No manches, que el dios Eolo no. A ver, vamos a, a poner Antes del audio de Awitz El dios Eolo, compartir pantalla eh, Compartir pantalla Ventana, Chrome Youtube, el dios Eolo Compartir Ya lo estamos compartiendo Ya, yeah. yeah. vamos a Quitar el audio ¿Qué pasa con el audio? Sí. sí, y en la cámara me puede pagar el No, les puedo mostrar. tiene poderes? Sí, ¿cuáles? Sí. Yo coleo con la gente que es mala, no con la gente que es buena. ¿O usted, ¿O usted es buena persona, también él, también ella, la niña. <risa> <risa> ¡Eh, me cayó bien ese señor! Todos deberíamos de tomar un poquito de él y no pelear con la gente mala. Yo no poleo con la gente que es mala. No poleo, sí. Yo no poleo. <risa> me encantó. ¿Nunca habías visto el Dios Eólo? No, creo que sí había escuchado lo de Yopoleo, pero no, no lo conocía, no tenía el gusto. Bueno, pues ahora sí ya sabes, ella la niña. Ahora sí vamos con lo de Awitz. <risa> ella la niña. <risa> vamos con lo de Awitz, porque si no Awitz nos va a decir que no tomamos en cuenta su, su mensaje. Ah, mira, tenemos otra foto. Pero ya, ves lo de Ahwitz. Sí, Libra, estás ¿no? muy bonita. Ah, ¿sabes qué? Yo me llevo también con los Libra. Luego no, luego se chacha, siente tu calidez. Esto parece este, agencia de modelos, oye. Se, se ve la calidez humana de esta persona. ¿Se le ve la calidad humana? Calidez humana. Ah, calidez humana. Sí, Cal calidez humana. Así que cuando estás en el, si sí, no, como le hacen a los juguetes y así, de que pasan sus calidad, productos de calidad, de que... es un mano la... humano. <risa> <risa> no. ella, ella sí no es como este de una estación de radio grupera, ¿verdad? No. <risa> no, qué mala onda, qué tristeza, No, no, fue por eso. O sea, lo debiste haber tomado de más como un, un halago. <risa> <risa> pues los audios de Awix. Ah, ¿no le vas a decir nada a ella, la niña? Ok, la voy... Ok, necesitaría una foto. Bueno, esto es lo más eh, grande que se puede hacer. A ver, deja ver. Ahí está, mira. Ok, baja, baja un poquito más la foto. Ahí. Ajá. Uh -huh. Um, veo como una T Ay, es que También veo Vi una A, pero Pero he visto muchas A O sea, deben comprender que las fotos que me mandan Son bastante difíciles de leer Y quiero buscar el número Ok, veo número No sé si es un 8 o un 9 Mira, dice Mr. Pato, en este directo consigo más contactos que cuando salgo de casa. No, es un número 7, es un número 7. Estoy casi segura que es un número 7, es una T y puede ser una A también. Ok. A las últimas tres les, les, les leí tres cartas. Pero no porque quisiera, sino porque sentí que tenía que hacerlo. Pero es el oráculo, ¿ok? No es tal cual el tarot. El oráculo no funciona como el tarot. Ok. Dice Kip, ya llevo tres watts, solo falta el tuyo. Me <risa> el mío ahí está también. Ok. Pone el Ferras traducción en inglés. ¿Cómo que traducción en inglés? ¿Conoce el video del Ferras? No. A ver, ponlo. Ya hace falta ver más YouTube, pero como 16 años te faltan de, de ver YouTube. Pero ¿qué dice? A lo mejor sí lo he visto. ¿El Ferras? Es el que. Es ok, el... Son precisamente puros tonos así cálidos, rositas, lilitas. Son tres cartas también. La primera, a ver, no, no hay ningún signo aquí. No hay ningún signo. Debo decir que uno de mis signos favoritos es Libra. Apúntenle bien, gente. Uno de los signos favoritos sí, sí. es Libra. Yo tengo algo con las mujeres Libra que cuando conozco una así sin saber su signo, inmediatamente hacemos un clic de amistad. He hecho grandes amigas y de repente me doy cuenta que son Libras. Me llevo muy bien con ellas. Con las Libras. Sí, demasiado. Hacemos clic inmediato. Hombres Libra, también me quedan muy bien. Me gusta mucho ese signo. Pero que, ¿no? con las mujeres siempre es como que hasta ya cuando me empiezo a llevar muy bien con una mujer, así que es como que de casualidad de que sales y te, un amigo te presenta a su amiga y empiezas a platicar con ella y yo veo como que hay un clic, ya sé que es Libra, ¿me explico? Es algo raro. Ok, o sea, este. los que no son Libra, ya váyanse. <ríe> no no van a tener chance los Libras. ¿Os like, tienes un gorro? sí. A ver, ponte en la pantalla grande para verlo. Me gusta tu gorro, está bien padre. Es sí, como, como ruso, ¿no? Es de ruso, pero como soy prieto, pues me veo raro, ¿no? No estás tan prieto tampoco. No estás tan prieto. Ok, a ver. Dice que tienes la energía necesaria... Para, para tu momento, como uh, para ganar algo que quieres ganar, o sea, para triunfar en algo. Ya tienes esa energía que necesitabas. O sea, que ya tiene la energía para ganar lo que estaba buscando. Digamos como si ya estuviera vibrando en la energía que necesitaba vibrar para eso que quería o que tenía en mente y que no pasaba. ¿sabes? Ok, Entonces, o sea, es el momento. Sí, ya es el momento, ya es el momento, es eso. Ok, el, okay. Y, y se ve como un ambiente súper bonito, súper tranquilo, Rosita, como que es mejor de lo que te imaginaste que iba a ser. El otro dice que, este, que fu, fuiste preparada, fuiste preparada para poder llegar a tener esa energía como que los momentos grises o las noches oscuras, porque es una noche oscura que pasaste, fue para lograr estar en el momento en el que estás ahora. Y la otra es una pregunta que te dice, ¿qué es lo que necesitas para ya hacerlo? Ok, está en el momento, ya ha pasado por algunos momentos difíciles y es la pregunta es, ¿qué es lo que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas para... Para hacerlo, ajá, ¿qué, qué es lo que estás esperando? ¿Qué te hace falta? Te pregunté el universo a ti si sí, ya tienes todo. OK, ella es Libra y deja ver si me ha mandado un audio. Sí, es lo que, este lo que yo te mandé fue lo que pusieron todo lo de una página de aquí que ponen pues, puras noticias actuales. Yo no sé si es falso, yo nada más te lo quise compartir. Y, pues, creo que sí, si mucha gente dijo que sí si lo vio y le tomaron de su celular. Eh... De hecho, donde dice ahí en el video, dice Avenida Agricultura, te ves muy cerca de mi casa. Pero, pues, es lo que yo pude sacar de las noticias. Ah, es carito, carito de delicias, chihuahua. Pues Entonces, sí. Que, que es un audio súper antiguo. Sí, pues apenas, apenas lo <ríe> carito. <ríe> Perdóname, carito. Aquí, ¿alguien me manda otra foto? Ah, pero estas ya son paranormales. Ah, bueno. Bien, Oye, vamos. estás prolongando la, escuchar ah, el audio de Awitz. Yo voy a, voy a preguntar lo de Awitz. Voy a, digo, voy a ver lo de Awitz. Awitz ya debe haber tenido un un coraje extremo porque nada más no pusimos sus audios. Coraje extremo. Ok, pero es que don, ¿Qué ¿dónde es está? Eso? La... eso está padre. ¿Qué lleva ahí? ¿Droga? No, lleva a los dientes de su mamá. Ay, Perdón. <risa> Ay, no, <ríe> Melisa. <ríe> Melisa, <ríe> lo siento. Ay, ya me siento muy apenada. Ya me voy, ya me voy. <ríe> Melisa, este, hagamos de cuenta que no pasó nada. Ya se fue, ya se fue. Melisa, Dios, ya me dejó con el problemón. Híjole, hagamos de cuenta que nadie escuchó nada. Ya se fue, se cayó, se cayó. Melisa. Vamos a, a ver los audios que, que tenía. Ah, estos son los tres audios. Ah, ¿eh? los tres audios de Awits de hoy. Estos son... <risa> Dice, mi canal se llama Awits. Vamos a escuchar los audios de Awits. Hola, o sea, soy yo, Awits. No, este... A ver, lo estás entendiendo mal. Mira, hace tiempo te había mandado este video y lo habías visto. Y me diste tu opinión. A lo mejor ya se te olvidó. Pero en ese video pues cuento. Cómo se creó el mundo. Cómo se creó. O sea, cómo Dios creó todo. el Y por qué creó a Metatrón. este Dios. Hizo una copia de sí mismo. Casi como. O sea, una extensión de él. A la que llamó Metatrón. Y pues. este También lo nombró su hijo. Y dijo. Tú te vas a quedar a cargo de este mundo, tú vas a cuidar este mundo, este porque en un principio todos los humanos y animales este, vivían en armonía, todos, todos eran inmortales, este, to todos los humanos y animales hablaban el mismo idioma, pero este pues el creador de la vida se fue, este y pues se quedó como un ser neutral, o sea, él nada más fue creando más vida, fue creando otros dioses que luego fueron llegando a este mundo. Metatron se corrompió, este, engañó a Adán y a Eva, este, corrompió al hombre, creó a Jesucristo para que a través de Jesús este, lo amaran y lo alabaran, y creó a él, su primer hijo. Este, para que a través de Lucifer que se convirtió en Mistófeles, este, uno de los siete reyes del infierno, uno de los siete pecados capitales, este, porque Asmodeo también es uno de los reyes de demonios, este, para que a través de Mistófeles hubiera maldad en, en el mundo. Y él, este... Pues, o sea, eso todo planeado, todo planeado, ¿no? O sea, porque él puede crear luz y puede crear oscuridad, pero es un ser que es pura maldad. Pero cuando esté en presencia de gente buena, gente inocente, muestra una cara de hipocresía, o sea, una cara de que, algo ah, él es bueno, él te va a ayudar. Y cuando crees que te está ayudando, este... Al final te termina apuñalando. Así es él. Este es un ser de lo peor. Te lo digo porque yo estuve en presencia de él. él le ha hecho daño mucho a mi familia. Este, la explicación de que un familiar o un conocido haya muerto uno cada año. A mí me dice que eso fue obra de él. De nadie más. Este... Y a lo mejor de cualquier otro dios este, que, que desea hacerme pues, daño, no lo sé. Entonces, nada más te quería agregar Alex Oxlack. Este, y como dije, el 80% de la Biblia es mentira. El otro 10% sí es verdad. Y el otro 10%... Eh, sí, pasaron esas cosas, pero no pasaron de esa manera. Y, las, que, y este, las cuentan de forma diferente porque ocultan cosas negativas que pasaron. En ese, en ese video que te mandé este, al final, que se llama El origen del arcángel en Metatron, el falso Dios, llave Jehová, el Padre de Jesucristo, ahí te cuentan, te cuento todo de cómo fue el inicio del mundo hasta la actualidad. Y de hecho, este o sea, tuvo tres hijos, que es Uspel, que se convirtió en uno de los reyes del, de, de, del infierno, Jesucristo, y uno que creó por error, que se puso en su contra, que es el rey Dios Ángel Ar que es capaz de tomar cualquier forma y es el ángel más poderoso que hay. Bueno, eso es todo. De hecho, en ese video que te, que te mandé hace mucho tiempo, el que se llama El origen del arcángel, metatrón, el falso Dios, llave, Jehová, el Padre de Jesucristo, secretos de la Biblia reveladas, que te dije que el 90% es una mentira, el otro 10%. ¿Qué opinas de eso, Melisa? Es un tema bastante interesante en el que hay que profundizar mucho más. O sea, a mí sí me llama la atención como hablar de eso. He hecho algunas investigaciones hace mucho, tengo algunos videos ahí en YouTube, pero creo que sí hay que como profundizar más en eso. Y la Uf. realidad es que no a toda la gente como que le atrae, ¿sabes? O sea, es difícil también tocar ese tipo de temas. ¿Habías escuchado a este Megatron? Sí. ¿Dónde lo habías escuchado? Pues, este, es parte de Los Ángeles, ¿no? Lo escucho bastante seguido. ¿Ah, sí? Sí. Ok. Es que yo tengo un tema con Los Arcángeles. Sí. Pero te digo, no, no me gusta como hablar mucho de eso porque hay mucha gente que no creo, mucha gente que se siente ofendida como con tu opinión al respecto? Sí. A ver, pero no, no estás diciendo el nombre bien del arcángel, ¿no? no. Ok, ok. Era sí, metatrón, no. era metatrón, perdón. Les digo que es que no se puede, o sea. Era metatrón, perdón. Un momento algo que está extraño ay como este ¿cómo se llama bumblebee la, la otra vez una persona estaba queriendo decir que estaba intentando sacar si citas en bumble la aplicación esta pero estaba aferrada en decir bumblebee entonces decía bumblebee y ya me acordé de eso lo siento ok ok este, pero sí, eh, esta es mi opinión, yo solamente quiero ofrecer una disculpa por el comentario tan, no sé ni cómo categorizarlo, pero de verdad. Pues está... es que no, no tenías manera de saberlo, ¿no? Estaba en mi modo en mi modo tonto, obviamente no sabía, jamás lo hubiera dicho, pero ya, solo quiero decir eso. Ah, wait, una disculpa, en verdad no fue como, este, intencional de algo, okay, para decir... negativo. Verás que Awitz habla de la creación de este dios poderoso que hizo a Metatron, a Luzbel y a Jesús. Y es mucha información la que Awitz habla. Pero aparte dice que él estuvo en presencia de uno de ellos, ¿no? Sí, que él ha hablado con Jesús. Ok. Y, y, y que Jesús nos había mencionado que, que que se había casado con, con Afrodita, me parece. A ver, espera, ¿es cierto que Awitz estuvo en un en vivo aquí? Manda manda videos y audios, por eso estamos escuchando sus audios. Pero no estuvo nunca en ninguna, o sea, no, no ha estado en un en vivo contigo. No. Ah, ok. O no, o no que me acuerde. Es que yo tengo una memoria muy corta. ¿Qué tan? ¿Qué tanto? ¿Qué tan corta? <risa> <risa> no dije eso. Lo pensé muy bien. Dije, ya no, ya no me va a volver a pasar. No, ya basta. Ya suéltenme, por favor. Bien, ¿no, no me voy a como de Dory, dicen por aquí. Pues sí, de que a lo mejor estuvo anterior contigo y no te acuerdas. Era lo sí, que yo quería saber. Como, que... <ríe> como, que, como que de un año, no me acuerdo ya, no sé qué hice el otro año así. Ah, okay, o sea, ni de chiste fue esta semana, pues. No, no, no. Pero mandó video y lo, lo vimos, vimos todo un video de Awitz. Okay. <risa> muy bien. Entonces, ¿de ¿cuánto cuánto duraba el video? Es que me dijeron que me metieran, eh, que me metieran en contexto, que porque había estado en vivo contigo. Sí. Pero yo, yo no sé a qué se refieren, o sea, nada más tengo los audios como evidencia. Dice David Monteverde que, que diga la verdad que es que hace frío, dice. <risa> Oxlack. Solo quiero dejar en claro que no lo dije. De mi boca no salió. Y... Pero, te quedaste en el aire, ¿no? Sí, sí. O sea, sí fue un, un, un, sí dejé un espacio de tiempo grande. <risa> y bueno, ya es todo, amigos. Ya llegamos al fin. Bueno, mañana es? escuchamos Boco. nosotros oh, dos audios de Awitz. Muy bien. Y Pero, el miércoles tenemos Moco otra vez. Con El miércoles estamos contigo eh, aquí con un tema. Con ya un tema, te, sí. Que te escriban y que te digan qué tema quieren, ¿no? Oigan, sí, síganme en mis redes sociales para que también me inviten a ver películas y me manden suéteres de, de Scream como Oslac. Mis sí. redes son todas así, todas son Melisa con doble S e Y H. Tengo absolutamente todo canal de YouTube. Instagram, TikTok, tengo todo. Y yo hago contenido criminal. Entonces, si les gusta eso, ahí pueden encontrar bastante. Y si me quieren recomendar un tema para Moco, también contáctenme por Instagram. Así que nos estamos viendo mañana y nos estamos viendo el miércoles con Melissa también. Dice que el, el, que la transmisión estuvo muy corta. ¿No? Dos horas y media. Vámonos ya porque aquí espantan. De hecho, es la, más, es la que más tiempo ha durado. Sí, creo que sí, de hecho sí. Y bueno, entonces ya, ya me acordé de Megatron. Bueno, descansa, Melissa, descansen todos. Buenas noches, muchas gracias por estar acá, gracias por los superchats. Y pues gracias por seguirnos apoyando. Pues hoy fue más de risa creo que de otra cosa, pero estuvo bueno. Los quiero mucho, descansen, gracias. Nos gustan largas, Oxlack, dice... Margarita Costa. Margarita. Charlie. Bye, gente de YouNow. Descansen. Hasta mañana. Bueno, bye aquí a todos. Descansen. Bye.